de facultad, tenía no que ir con ahora pero ya he podido escapar un ratito, estupendo. Venga, María José, cuando tú quieras. Cuando tú quieras, Yolanda, yo creo que. Es mejor Comienzo que yo directamente. Bueno, sí. aunque importante, a mí lo que me apetecía era estar un ratito con vosotros, viendo y charlando un poco, y evidentemente enterarme luego de todo lo que eh, lo que contéis. Porque nos va a venir muy bien a, a todos los que estamos trabajando por detrás en, en, en estas cuestiones. Pero, bueno, como os decía hace un momento, yo creo que lo interesante eso es que habléis vosotros. Yo voy a, a ser muy breve. Eh, en primer lugar, evidentemente, daros las gracias eh, que un 22 de julio haya 54 personas y va subiendo el número conectadas a las 11 y 20 de la mañana. Yo creo que es un éxito total, además teniendo en cuenta que mandamos el correo eh, Ayer, eh, ayer mismo y que probablemente muchos compañeros pues, no se hayan podido organizar. entonces Por un lado, eh, comentar un poquito eh, qué es Facultad Cero para que entendáis el porqué de que esta iniciativa se enmarque en un proyecto como, como el de Facultad Cero, como os digo. Y en segundo lugar, hablaros yo un poco también de por qué se puso en marcha la convocatoria de, de mentores. Y a partir de ahí, como os decía, ya os damos la palabra a vosotros para que que nos vayáis contando y eh, como se va a quedar grabado, como ya se os ha dicho, tomaremos nota de todas las eh, inquietudes que nos planteéis, todos los problemas que hayáis ido detectando. En primer lugar, Facultad Cero es un proyecto que nace en la Universidad de Granada, que se ha ido extendiendo mmm, por otras universidades, hay ya muchas que, que figuran como promotoras, pero en el caso de la Universidad de Málaga tuvimos la suerte de que eh, había promotores a título individual ya antes de que se incorporaran algunas universidades y Nuria Rodríguez Ortega, que la acabáis de conocer, quienes no la conocierais ya, formaba parte del, del proyecto, lo había seguido de cerca y a mí, bueno, cuando me llegó la, eh, la invitación a participar, aparte de que se hablara en consejo de dirección, ver que Nuria ya estaba y que a ella le merecía confianza, me hizo que me quitara... Me quitarán todas las, todas las dudas. Eh, perdona, un momentito, esto está grabándose en directo y tengo una niña mmm, que no se ha dado cuenta. Sí, sí un momentito, ¿vale? Eh, a... Perdonad, estas son las cosas que me imagino que le habrán pasado a todo el mundo dando clase. Bien, como, como decía, eh, que Nuria estuviera en, el, en la iniciativa Facultad Cero a mí ya me dio toda la confianza, tuve la ocasión de hablar largo y tendido con con uno de sus principales impulsores, que un compañero de, de la Universidad de Granada, me explicó en qué consistía la, la iniciativa, básicamente es en trabajar de abajo arriba, ir viendo eso, pensar qué modelo de universidad y de, de facultades queremos. Evidentemente se ha aprovechado eh, la situación en la que estamos para, bueno, pues para avanzar y para darle un impulso importante, pero el proyecto como tal nació, nació antes. Está escribiendo Javier Cantón, eso que hay 21... Universidades españolas de momento, tres latinoamericanas y tres asociaciones y organizaciones, entre ellas Fundación Carolina, por ejemplo, que la conoceréis todos. Si entráis en el enlace web que ayer en el correo que se envió eh, estaba eh, incluido, veréis que se hacen muchísimas cosas. Eh, yo voy siguiendo, aunque sea desde la distancia un poquito, porque tenemos también un grupo de WhatsApp, quienes estamos ahí como, como instituciones y, y vamos viendo, y como proyecto, como os digo, no puede ser más activo. Y, y está muy bien ver lo que se hace en otras universidades. Eh, si ya está bien hablar con gente de otras áreas, de otras eh, facultades de nuestra universidad, pues ver que al final los problemas que tenemos todos coinciden en, aquí en, en la Universidad de Valencia o en la Carlos III o en la Universidad de Oviedo, también, bueno, por un lado gratifica y por otro lado pues ayuda a, a, a tomar ideas prestadas eh, de, de otros sitios y a, y a seguir trabajando. Eso en cuanto a Facultad Cero, que a mí me gustaría que fuera un proyecto de todos, aunque nos hayamos incorporado como, como universidad, pero como os digo, es un proyecto que va de abajo hacia arriba y lo importante es que, que nos impliquemos todos y que lo que lo podamos eh, utilizar para seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo eh, experiencia Y a mí especialmente me gustaría que la Universidad de Málaga fuera lo más activa eh, posible y que como digo no se quede en, en algo en lo que el vicerrestaurado de PDI ha decidido que, que no nos involucremos pero que no que no interese no interese a nadie ¿de acuerdo? eso por un lado, por otro lado, evidentemente en primer lugar darle las gracias tanto a Nuria como a María José porque mmm, sin ellas no se no se hubiera podido organizar este esta iniciativa eh, han sido ellas las que le han dedicado muchas horas a preparar todo, a trabajar, a organizar con comunicación, a quien también quiero agradecer el trabajo, eh, todo lo que lo que estáis viendo, que aunque parezca sencillo, evidentemente tiene mucho tiempo de, de trabajo detrás y bueno, pues agradecerles de verdad su, su trabajo y su buena disposición eh, siempre a, la, a las dos. A, evidentemente también a todos los mentores. Algunos de los que estáis en pantalla ahora mismo sois mentores porque concurristeis a esa eh, convocatoria. Otros me imagino que estáis porque queréis ver qué iniciativas son las que se están llevando a cabo y porque estáis preocupados en definitiva por, por el curso que viene y sobre todo por cómo está cambiando la, la universidad. Y me gustaría explicaros un poco de dónde surge la, la convocatoria de, de mentores, aunque en la exposición de de motivos, por llamarla de alguna manera, de la convocatoria, se pueden eh, leer y entender bastante bien eh, por qué la adoptamos, a mí me gustaría contaros lo que, lo que hay detrás. Como vicerectora de PDI os podéis imaginar que a mí me llegan quejas de todo tipo, ¿vale? desde que no funcionan las plataformas hasta que, como no se nos, ha ocurri no se nos había ocurrido pensar con más tiempo que podía suceder eh, algo como lo que está ocurriendo, como veo a, a Paco Sendra y... Y a Javier, a mí cuando, cuando me dicen esto, hombre, me, no deja de, de ponerse una sonrisa en la cara porque si se nos hubiera ocurrido hace tiempo que esto podía podía pasar, yo creo que a mí directamente me hubieran eh, incapacitado. No se nos había ocurrido a nadie, como, como es obvio. Eh, bueno, la situación ha sido muy complicada para todos, para quienes estamos en gestión, pero sobre todo para quienes eh, tenemos que dar clase y, y de la noche a la mañana nos encontramos con que eh, estábamos con un grupo de alumnos delante a los que veíamos de forma presencial, que nos habíamos organizado la docencia y el curso, pues bueno, como siempre lo, lo hemos hecho, y que de la noche a la mañana, como os digo, estábamos encerrados en nuestras casas con niñas que de vez en cuando eh, vienen y piden agua, o que están aburridas, o que deciden que quieren saludar a toda la clase en directo, como me ha pasado a mí también, no sé si alguno más se ha visto en esa situación, supongo que los que tenéis eh, niños y niñas eh, ...más pequeños lo, habéis, lo habréis vivido con más intensidad que quienes tengáis ya... Eh, ...a los niños mayores o no tengáis eh, niños en casa... ...pero bueno, aparte de ese tema que, como digo, pues muchas veces lo que hace es provocar sonrisas... ...yo creo que ha sido todo el mundo muy comprensivo... Eh, ...todos hemos tenido muchas dificultades... ...dificultades porque había quien no tenía ni siquiera material adecuado en casa... ...para poder, para poder trabajar con comodidad o porque no tenía las condiciones... ...para poder hacerlo o porque ni siquiera llegaba correctamente eh, la conexión a, a su casa... ...pues porque les pilló el confinamiento en el sitio más inverosímil. En fin, situaciones de todo tipo. Y todo eso, como os digo, llega a un vicerrectorado como el de PDI, eh, evidentemente a otros también... ...pero a la cuenta VRPDI llegan quejas, propuestas y, y preguntas de, de todo tipo que os podáis imaginar. Y a mí me preocupaba mucho ver cómo... ...muchos compañeros estaban muy perdidos con el, uso de, con el uso de lo digital... ...y con el cómo afrontar el, un curso en esta en estas circunstancias. Sabéis que se han impartido muchos cursos desde enseñanza virtual... ...desde el servicio de formación también se ha hecho un esfuerzo importante... ...pero al final eh, el compañero de la facultad de Derecho... ...que no sabe cómo, cómo puede enfrentarse a un grupo de alumnos de cuarto de Derecho... Lo que necesita es que alguien de su propio centro que se haya encontrado con los mismos problemas, le, le asesore un poquito y le pueda y le pueda guiar. Y de, de ahí fue de donde surgió la iniciativa de, lo, de los mentores, de, del ver cómo estábamos impartiendo una formación que a veces se quedaba demasiado lejos de, de las necesidades concretas de cada uno y sobre todo del hecho de que cuando uno tiene un problema, muchas veces el, el problema es mm, o exige una solución inmediata y lo que necesita... Uno es tener a alguien que le escuche básicamente. ¿vale? Entonces, intentamos preparar una convocatoria mmm, que tuvimos que organizar con toda la rapidez del mundo, adaptando el plan propio integral de docencia, sacando la convocatoria, resolviéndola eh, de la forma más rápida que pudimos y por eso estáis los mentores ahora mismo trabajando. Me imagino que cada uno de vosotros habrá tenido una unas circunstancias también que lo habrá vivido de una manera distinta. En cada uno de los centros las necesidades son distintas. Probablemente los compañeros de informática no tengan los problemas que se tienen en derecho o en ciencias de la educación o en medicina. Eh, no porque lo sepan todos, sino porque probablemente las preocupaciones sean de, de otro tipo. También hay centros en los que hay redes más estructuradas de... ...de apoyo de, de todo tipo y centros en los que eh, el profesorado trabaja más de forma individual... ...en fin, en unos centros eh, al final ha habido un solo mentor, en otros por las dimensiones del centro... ...y por las características de, del mismo decidimos que hubiera como en algún caso eh, hasta tres personas... ...y bueno, simplemente esa era, era la idea, el tener hoy esta, esta actividad... ...que es la primera que hacemos en el marco de Facultad Cero... Eh, era, bueno, pues primero por intentar ir nosotros también subiendo materiales que puedan eh, servir en otras, en otras universidades, pero sobre todo por ir evaluando mm, si esta convocatoria ha servido para algo, si al profesorado le ha servido para, para aprender, para tranquilizarse eh, en la medida de lo posible, que ya sé que, que es complicado y para eso, para escuchar vuestra, vuestra opinión porque probablemente el año que viene tengamos que seguir que seguir eh, manteniéndola, pues bueno, ya veremos, ya veremos en qué forma se hace y lo que no tendría sentido es que volviéramos a sacar una convocatoria en los mismos términos si hay cuestiones que hay que cambiar o, o aspectos que haya que, que mejorar. Así que, de entrada, lo que vamos a agradecer es que seáis lo más críticos posible porque no estamos aquí para que a nadie nos... ...nos eh, halaguen ni para que nos digáis que lo hacemos todo perfecto porque sabemos que no que no es así. Desde la gestión, los que estamos eh, ahora mismo asumiendo ese tipo de tareas... ...tenemos las mismas limitaciones que tenéis que tenéis vosotros eh, o más en muchas ocasiones. Así que, repito, por favor, lo importante es que seáis críticos y que nos transmitáis... ...la situación real que es la que queremos, la que queremos conocer. A veces cuando está uno en un despacho, ahora ya ni siquiera en un despacho, sino en la mesa de, de su casa sin, sin tener esa cercanía con el, con el profesorado es difícil ver lo que realmente está ocurriendo y eso vosotros si sí lo, sí lo tenéis claro, porque me imagino que eh, los compañeros y compañeras os habrán bombardeado a preguntas, a, os habrán pedido ayuda y os habrán transmitido cómo, cómo se sienten realmente, qué es lo que entienden que necesitan para el próximo curso y bueno, en definitiva, que se está grabando todo para que luego nadie pueda decir es que no me dijeron que había un problema con esto o es que nadie me dijo que, que tal iniciativa no funciona, ¿vale? Se va a quedar todo grabado y os aseguro que lo vamos a, a ver todas las veces que haga falta para, para poder tomar nota. Yo no quería hablar mucho y me he, enrollado como, <ríe> me he enrollado como siempre, pero bueno, yo me voy a quedar un ratito el que pueda y luego os veré, ¿vale?, eh, le doy la palabra a Nuria o a María José, no sé quién va a intervenir a continuación para que vayan organizando un poco. Nuria, por favor. Bueno, bueno, re y muchísimas gracias. Yo he por todo. Yo entendí brevemente porque el encuentro lo va a moderar María José eh, única, bueno y además es que eh, Yolanda ha explicado muy bien en qué consiste el proyecto de Facultad Cero es un proyecto además que aunque la universidad participa de manera institucional pero es un proyecto que nace como horizontal, transversal es decir, para que todo aquel que considere que tiene algo importante que compartir que tiene una experiencia docente que puede servir eh, para otros compañeros de esta universidad o de otras universidades que tiene una reflexión que hacer también sobre cómo se está dando lugar a este cambio o este inicio de cambio en el modelo educativo pues se puede compartir en facultad cero y por tanto es para crear comunidad como solemos decir no de abajo a arriba y no tanto de arriba a abajo y eh, facultad cero pues también parte de la de la tesis que el escenario en el que nos encontramos ahora no es solamente una cuestión de eh, aprender a utilizar herramientas ni de transponer lo que antes hacíamos en la, el aula física al espacio digital sino que implica un cambio más profundo. Un cambio más profundo que afecta a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que afecta al tipo de metodología eh, que se está llevando a cabo y que afecta también incluso a la relación interpersonal que se establece entre el estudiantado y, y, el, y el profesorado y que, por tanto, implica una reflexión más profunda que no únicamente aprender una serie de herramientas, que también es necesario, por supuesto, o, o de transponer, eh, como decía, a, al espacio electrónico lo que antes hacíamos en el espacio físico, sino que implica una reflexión más profunda y que también requiere de un pensamiento crítico, de hasta qué punto pues las tecnologías y las corporaciones tecnológicas que desarrollan esas tecnologías pueden influir en esos procesos de enseñanza-aprendizaje porque bueno, pues como decía eh, en la convocatoria de, de hoy, son ya procesos tecnomediados, bueno, pues hasta qué punto eso también eh, puede influir y de cómo también podemos desarrollar desde la universidad un pensamiento crítico sobre esa cuestión. Y nada más, muchísimas gracias por eh, acudir a esta convocatoria, muchísimas gracias por estar aquí como decía Yolanda, un 22 de, de julio, que ya prácticamente estamos pensando en, el, en la playa, en el verano y en la piscina y nada, muchísimas gracias yo para cualquier cosa, sabéis cuál es mi correo electrónico, nro arrobauma.es, eh, me tenéis ahí para cualquier cuestión que os apetezca o pues, cualquier duda que os genere el proyecto eh, Facultad Cero nada, muchas gracias Nuria, muchísimas gracias, muchísimas gracias también a la vicerrectora por ...por todas las facilidades que ha dado para que se realice ese encuentro y por... ...bueno, Yolanda, ya incluso un agradecimiento personal por, eh, por todo lo que te has implicado en estos meses... Eh, ...que han sido muy complicados para todos los restaurados pero desde luego... ...que dentro de esas complicaciones el tuyo ha tenido una o varias extra muy grandes. Eh, compañeros, si os parece bien... Eh, pues, vamos a seguir el, el, el orden que diseñamos en principio para el encuentro. Eh, os voy a pedir que os presentéis cada uno de los mentores muy brevemente. Como os comentaba en el correo, eh, vuestro nombre, el centro en el que ejercéis la mentoría y las principales dudas, demandas y problemas que os han planteado los compañeros, retos y oportunidades que detectáis para el próximo curso. Yo sé que ya nada más que hablar de estas cuestiones, daría para que estuvierais cada uno una hora, al menos, pero, si os parece bien, lo sintetizamos al máximo, eh, de forma que, como ya ha expuesto la vicorrectora y también Nuria, eh, pues eh, prioricemos el debate entre nosotros, que creo que es lo más interesante del encuentro. Así que, bueno, pues podéis intervenir en el orden que queráis. Si os parece bien, eh, podemos seguir el orden alfabético de ponente. Rafael Asenjo eh, sería el primero, pero bueno, si alguien tiene interés en participar antes o después, pues simplemente que lo diga. Rafael, ¿te animas a empezar tú? Venga, muy bien. Bueno, pues soy Rafa, profesor en, en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Eh, por poneros un poco en contexto y resumir muy rápidamente lo que ha pasado en nuestro centro, pues, bueno, eh, tiene dos peculiaridades. La primera es que casi todos los profesores, bueno, todos los profesores y todos los estudiantes están muy, familiar, muy familiarizados con la tecnología, que es además una una cuestión que hace que te familiarices también con los cambios tecnológicos. Nosotros, no, no, nuestros estudiantes y nosotros nos adaptamos rápidamente a cambios tecnológicos. Entonces, nos confinan un viernes y nos adaptamos durante el fin de semana para que prácticamente todos estemos dando clases síncronas eh, online el lunes siguiente. Y todos los estudiantes tienen los medios suficientes o prácticamente todos para seguir las clases desde sus casas y todos hemos intentado hacer lo posible en tiempo eh, récord por convertir una situación de crisis en una oportunidad para aprender también otras cosas, como es, por ejemplo, el teletrabajo, que probablemente muchos de nuestros egresados tengan que practicar. Bueno, pues, vamos a hacer teletrabajo eh, o vamos a aprender teletrabajo, cómo se teletrabaja a través de la distancia a distancia. También hay que eh, reconocer que muchos de nuestros profesores partían con ventaja adicional, porque ya daban clases a distancia en másteres que son online. Y la segunda peculiaridad es que eh, también nuestro centro tiene cierta tradición en participar en proyectos de innovación educativa y muchas veces eh, poniendo en valor la tecnología para implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y, por ejemplo, teníamos un pie reciente sobre cómo usar tabletas gráficas para impartir docencia y grabar las clases. Bueno, pues eso se, se hizo hace dos años, pero no ha venido muy bien ahora porque lo ponemos en común y, y, y todos nos beneficiamos de, de esa experiencia. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es que yo no me considero un mentor en la Escuela de Telecomunicación porque, porque cualquier profesor de allí es más mentor que yo y sabe más que yo en muchos aspectos y mi labor ha sido más bien la de agregador, la de hablar con la gente que sabe, grabar vídeos entrevistándoles sobre cómo lo hacen ellos y poner en común porque eh, a veces envidio lo que, el papel del estudiante. El estudiante tiene muchos profesores, ve qué estrategia usa cada uno de ellos, sabe cuáles son las que más le gustan, pero el profesor está más aislado. Entonces, este, esta labor de mentorización la, lo que me ha permitido a mí es aprender más que enseñar, porque he, he intentado agregar estrategias de muchos compañeros y ponerlas luego a disposición en una sala del campo virtual y eso es lo que me ha parecido más, más enriquecedor. Por eso también me parece muy importante lo que estamos haciendo hoy aquí porque estamos ahora haciéndolo a nivel intercentro. ¿Qué es lo que eh, eh, ha funcionado en la Escuela de Derecho y que también nos ayudaría en la Escuela de Telecomunicación? ¿no? Esa, es, esa es ahora un poco nuestra misión, llevarlo a un nivel un poco superior. Eh, a veces en nuestro centro lo que, lo que falta no son conocimientos sobre herramientas digitales, sino al revés, sobre estrategias que podríamos decir que son analógicas. Es decir, cómo implementar mejor el learning by doing, eh, cómo hacer una mejor evaluación formativa y no tanto sumativa, que es a la que estamos más acostumbrados en la ingeniería. Eh, cómo eh, evitar que las clases online no sean dos horas de soltar una chapa teórica sin interacción con el estudiante en la que puedes caer en parecer al final el locutor de un documental de las 2 a las 2 de la tarde. Eso eso es algo que, que tenemos que intentar evitar y, y que si sigues implementando, como decía Nuria, el, lo que hacías en el aula y lo trasladas al espacio digital, pues no funciona del en todo. Entonces, muy rápidamente para terminar, solo enumerar las cosas que nos han funcionado, las cosas que no nos han funcionado tan bien y los retos que consideramos más importantes. Nos ha funcionado bien la organización del tiempo. Antes yo tenía dos horas de laboratorio a la semana y otras dos horas de teoría. Y la teoría era teoría, dos horas de teoría y la teoría era de laboratorio. Ahora no. Ahora yo he podido organizar mis dos horas porque el estudiante tiene su laboratorio en casa con su PC. Yo decía, pues bueno, cuento diez minutitos de teoría, inserto media hora de learning by doing y hazlo tú. Ahora vamos a hacer un un Kahoot o un Socrates para que haya más interacción. Sí, hemos podido organizar mejor los tiempos y eso en el aula, pues porque el laboratorio te tocaba. El día del laboratorio decías, tengo horas de laboratorio, todo laboratorio. No, pero es que a mí me interesa mezclar laboratorio y teoría y ahora puedo hacerlo mejor gracias a la docencia online. Eh, otra cosa que ha funcionado muy bien y que los alumnos nos han agradecido es la grabación de las clases, que no solo le viene bien a ellos para revisitar las clases porque muchas veces no lo entienden a la primera o se han despistado, Dice, bueno, pues, Sino que también a la hora de tutoría, luego le dice al estudiante, oye, vete al minuto 35 de la clase de antes de ayer, porque lo que me estás preguntando ya está ahí explicado. Si no lo entiendes escuchándolo dos o tres veces, entonces vuelve a mí y ya te lo explico de otra forma, ¿vale? Eh, otra cosa que ha funcionado es eh, la gestión de, de la presentación. Antes teníamos un proyector, una pantalla y una pizarra que estaban desconectadas, ahora podemos... Pintar en la proyección. Ahora podemos coger y pintar en las transparencias o al lado de la transparencia y enlazar contenidos que estaban más estáticos y hacer al, al escribir sobre la presentación a mostrar en el tiempo el desarrollo de una idea. Eh, también nos ha funcionado la transición hacia una evaluación más continua, más formativa. En nuestro centro somos más de evaluación sumativa, de examen final y, y aquí estaremos casi todos de acuerdo en que, que no es lo más ideal. Las tutorías también han funcionado muy bien. Los estudiantes son más reticentes a ir a tu despacho a buscarte, a preguntarte, pero, pero eh, online te buscan a cada hora. Le da igual que sea un domingo a las 11 de la noche te están preguntando y tienes la herramienta para, para encontrarte. Y además que si al, al final... Está a las 11 de la noche y dice, bueno, pues venga, voy a responder y ya responde. Y entonces se da cuenta de que le responde y dice, bueno, pues entonces el domingo siguiente, siguiente le vuelvo a preguntar. Ese no sé, quizás ha sido el lado un poco más negativo porque hemos estado trabajando bastante más y atendiendo al estudiante a, a cualquier hora. Y por último también me ha gustado mucho que creo que ha aumentado el diálogo con el estudiante. Hemos consensuado cambios, por ejemplo, la guía docente era un contrato entre el profesor y el estudiante y tenía un, un apartado sobre evaluación. Y cuando no hemos podido hacer la evaluación, como habíamos eh, eh, propuesto, pues bueno, vamos a consensuar con el estudiante. Mira, voy a cambiar y vamos a hacer este, este, esta práctica y esta práctica adicional y le voy a dar más peso y vamos... ¿Os parece bien? Sí, nos parece bien. Vale, pues... O no, esta, esta, esta, me, esta me ha costado más trabajo, debería pesar más. Entonces, y también empezar las clases preguntando al estudiante, oye, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien de salud? ¿Tenéis demasiado trabajo con con las prácticas que os estamos enviando todos. Entonces, me parece que ha habido un poco también más de, de acercamiento, aunque estuviéramos más lejos. Ahora, lo, lo más negativo, ¿qué no ha funcionado tan bien? porque lo que ha comentado Yolanda, el problema de la conciliación, tienen los niños correteando por detrás, problemas de salud, o familiares, el espacio de trabajo que no todo el mundo eh, tiene, tiene una habitación tranquila, problemas de conectividad, de alguien que se ha mudado de casa y todavía no tenía... Fibra óptica, los problemas de confinamiento, etcétera. Problemas de atención. Los estudiantes, sobre todo nuestra juventud, está muy acostumbrada a usar muchas pantallas al mismo tiempo. El otro día me comentaba un padre que su hijo estaba con el móvil en una mano, viendo un vídeo de YouTube en la tablet en otro, y la tele puesta. Y, y entonces, cuando yo estoy dando clase online, digo, ¿qué soy yo? La cuarta pantalla, soy la, el. el el cuarto de tu atención, porque el estudiante no está acostumbrado a prestar atención 100% a una a una pantalla. Las pantallas son cosas accesorias a las que les prestas un poquillo de atención. Entonces, eso es difícil de mantener la atención. Hay que eh, buscar estrategias docentes que capten la atención y que hagan que el estudiante sea más interactivo. Eh, problemas de desafección a veces de los estudiantes que, que tienen menos fuerza de voluntad. Tenemos estudiantes matriculados en una eh, eh, universidad presencial, no son estudiantes de la UNED, que sabemos que necesitan más fuerza de voluntad para seguir eh, la docencia porque tienen que tener su, su propia disciplina. Y entonces, pues los que no la tienen, pues a veces eh, hay que tener cuidado con la desafección, de, oye, eh, no, no te dejes, no te, dejes no, te, no te quiero abandonar, que es otro punto importante, puntualmente se ha abandonado al estudiante. Una cosa que decía la primera rectora de España, que lo fue de la UNED, era que lo último que debe apreciar un estudiante es el abandono. Un estudiante a distancia no se puede sentir abandonado. Y se puede sentir muy fácilmente abandonado si le dice, mira, la clase de hoy es que te lean las transparencias desde la 15 hasta la 30 y que luego me pregunte dudas por correo electrónico. Para mí eso es abandono, por eso soy un firme defensor de la docencia síncrona. Cuando no puede ser presencial, y perdonad que diga síncrona, pero que desde que hace más de 30 años estudié circuitos digitales síncronos, no puedo ahora, después de 30 años, decir síncrono, decir sincrónico, por mucho que la RAE diga que es sincrónico. ¿vale? Yo digo síncrona. Entonces, eh, eso, eso ha sido eh, cosas que no han funcionado tan bien puntualmente, el abandono. Eh, el esfuerzo extra este del profesorado, eso es también algo que, que tenemos que resolver. El cuatrimestre que viene va a ser bimodal y va. ...a requerir un esfuerzo extra, porque no lo hemos probado. La mayoría de nuestros profesores, para el año que viene, prefieren maximizar la presencialidad... ...no solo porque la interacción presencial es insustituible, sino porque además es que nos cuesta menos trabajo. Dar clases presenciales, Quizá porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. A lo mejor si yo hubiera sido un profesor de la UNED durante 30 años, me costaría menos clases dar clases online. Menos esfuerzo de dar clases online, pero pero eh, la mayoría de esos profesores van a atender a la presencialidad. Y, y por último, la formación competencias docentes es algo que no ha funcionado tanto en nuestro centro. Está, nuestro centro está lleno de ingenieros y eh, nosotros no somos especialistas en ciencias de la educación. Entonces, creo que nos falta formación. Yo ahora he tenido la oportunidad de apuntarme a cursos de, de Diego Aguilar, de Carlos Morón, escuchar a, a Miguel Sola, que está aquí como... Eh, como presentador, y decirte que, que la calificación es una sanción administrativa, claro, te, eso te hace plantearte que lleva haciendo 30 años. Eh, que hay una diferencia entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa, cosas que a nosotros nadie nos ha enseñado. Nosotros hemos aprendido a las clases imitando cómo nos dieron clase otros ingenieros. Entonces, eh, nos hace falta cierta formación en estrategias docentes. Y, y bueno, es una cosa que, que se ha trabajado y la universidad ha puesto a nuestra disposición cursos, pero yo creo que algunos de ellos es que tendrían que ser obligatorios para que aprendamos todos qué es enseñar y qué es aprender y, y, y que hay más cosas, aparte de la ingeniería, que son muy importantes cuando estás dando clases de ingeniería, pero tú lo que estás dando es clases. Entonces, en cuanto a reto, ya termino. Pues hay muchos. El problema que veo uno gordo es el de gestionar la diversidad. Tenemos grupos de primero y segundo con más estudiantes que están menos curtidos y que eh, por otro lado tenemos cursos de tercero y cuarto que son más experimentados, pero eh, eh, los grupos son más reducidos, pero también requieren más laboratorios físicos con instrumentación específica que es más cara, más escasa y no tenemos, a lo mejor tenemos unos osciloscopio o un analizador de frecuencia ...que cuesta 10.000 euros y tienes tres... ...y antes ¿qué hacías? Pues ponías cinco chavales... ...alrededor del analizador de espectro... ...ahora no puede, ahora pues, tienes que poner de uno en uno... ...y nosotros pues somos un profesor... ...a lo mejor que se tiene que duplicar... ...en el tiempo para, para dar clase... ...a varios grupos pequeños, pero muy pequeños... ...porque a lo mejor tenemos tres equipos... ...y en cada uno solo se puede poner una persona... ...y sobre todo el resto que me parece más gordo... ...es el de la docencia bimodal... ...tenemos el abanico abierto que sería eh, la docencia totalmente presencial, y eso te da aire. El abanico cerrado, que sería la docencia online y estamos todos confinados, eso ya lo hemos probado, no hemos adaptado durante un cuatrimestre y más o menos no ha funcionado. Pero luego tenemos el abanico medio abierto, que es el dimodal y, desde mi punto de vista, es el más complejo de implementar, no solo por cuestiones logísticas, de cuándo el estudiante tiene que venir, cuándo se tiene que quedar en su casa, si tiene que estar en su casa, y tiene que desplazarse. ¿Cuánto tiempo le damos para desplazarse desde una hora online a una hora presencial? ¿Cómo partimos los grupos? Eso es bastante difícil. Pero, sobre todo, lo más difícil es que no lo hemos hecho antes. Esto es un experimento. Ni siquiera las universidades de docencia online han hecho docencia bimodal. No Por lo menos yo no sé cómo va a funcionar. Tampoco lo sabíamos en marzo cuando nos confinaron y nos dijeron, oye, da docencia online, y nos adaptamos en un fin de semana. Pero no sé muy bien si esto va a funcionar bien o no, y lo considero un experimento, pero bueno, es algo que requerirá esfuerzo, dedicación y que para eso estamos. Con eso concluyo. Muy bien, Rafa. Muchas gracias por tu aportación. Bueno, yo creo que tú ya te has ido al tercer punto que era el del, el del debate porque eh, ha sido un, una aportación amplia, aunque... Mm, te lo agradecemos porque también ha sido muy interesante. Así que, si queréis, para que las intervenciones no sean justapuestas, puesto que deberíamos acabar alrededor de la, de la una, eh, voy a darle eh, la palabra a Antonio Castro. Eh, si quiere intervenir algún compañero sobre algún aspecto específico que haya mencionado Rafa, también eh, os pido que me lo hagáis saber. Y Antonio, pues eh, si quieres te presenta y, y entramos en diálogo ya directamente con lo que Rafa ha planteado. Muchas Muy gracias, Muchas gracias. Lo primero es agradecer a la vicerectora y a las organizadoras de este encuentro. Mi nombre es Antonio Castro y soy el mentor de la Facultad de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación, junto con mi compañera María Sánchez. Eh, me voy a centrar en el, en el proyecto de mentorización, intentar centrarme y ser breve. En cuanto a las principales dudas y demandas que se han presentado en este tiempo, bueno, lo primero es contar destacar la baja participación del profesorado. Nosotros decidimos crear un espacio virtual, como supongo que habéis hecho todos, pero mediante autoinscripción. De esta manera, lo que hacíamos es, por un lado, no saturar a los compañeros no interesados en este proyecto y, por otro lado, filtrar y conocer quiénes son los interesados. ¿no? Pues eh, en este primer mes, mes y medio del proyecto, pues alrededor de un, un 10 y un 15% de los compañeros han entrado, se han inscrito, uh, han consultado, han hecho tutorías individualizadas, han trabajado. Eh, ¿Por qué entendemos que ocurre esto? Pues por el alto nivel de trabajo desarrollado en el último semestre. Estamos totalmente saturados. Esto lo podemos, lo podemos comprobar nosotros mismos. Entonces, por ello hemos dejado los seminarios que tenemos que, que impartir, lo hemos dejado para septiembre, porque creemos que en septiembre, después de las vacaciones, merecidas vacaciones, y una vez que se acerca el curso, pues ahí habrá mucha más actividad. En este periodo, ¿qué es lo que nos han consultado? Que, ¿Cuáles son sus dudas? Pues principalmente destacar un bloque bastante grande de dudas respecto a la evaluación del eh, semestre, del último semestre. La evaluación a través del campus, a través de herramientas virtuales. Y luego empieza a haber, ahora empieza a haber eh, consultas sobre la virtualización de la docencia, cómo lo hago en el caso de que vaya a bimodal o que vayamos a virtual totalmente. Estas, pre, estas consultas suelen versar más sobre actividades evaluativas, de evaluación continua, esto es un poquito más donde, donde más consultas se hacen. ¿no? En, cuanto, en cuanto a los retos del próximo curso, pues el principal reto que detectamos en nuestra facultad es la capacitación técnica de parte del profesorado, una parte que eh, no tiene las suficientes competencias digitales o, o, o necesita ampliarlas Este es lo que entendemos que es nuestro público objetivo. Para los que saben mucho, pues obviamente no nos necesitan. Pero nosotros estaremos ahí para esta parte que, que, que no es detenible, O sea, es una, una parte importante. En cuanto a las oportunidades, nosotros hemos detectado que, que una oportunidad… Una oportunidad es la actualización en una doble vertiente. Por un lado, en la, en la vertiente tecnológica, eh, que se trataría de, de ir adquiriendo esas competencias digitales, pero de forma ordenada. Este semestre nos ha obligado, a de forma caótica y anárquica, a ponernos a las pilas a, para, para, para manejar todo este sinfín de, de herramientas que, que nos hemos visto obligados a utilizar. Pero se trata de que poco a poco y de manera ordenada, pues, vayamos adquiriendo estas competencias. Y luego, por otro lado, está la parte pedagógica que ya ha comentado Rafa Senjo, sobre la implementación de nuevas metodologías que ya existentes, que algunos ya las ponemos o las ponen en marcha, pero que la docencia a través de, de espacios virtuales requiere una mayor implementación, un mayor uso de estas nuevas metodologías didácticas que algunas ya se han comentado. Por último, otra oportunidad que tiene, que tiene un lado oscuro, que es la planificación docente. La docencia virtual necesita una planificación enorme. Esto es muy positivo, pero también tiene el inconveniente del nivel de trabajo que obliga. También lo comentaba Rafa, o sea, el trabajo no síncrono requiere un, una planificación, un trabajo de elaboración de materiales bastante alto y esta es la parte un poco que, que hay que valorar cómo se va a llevar a cabo, porque realmente es muy positivo planificar, pero obviamente tenemos que tener el tiempo. Muchas gracias, nada más. Antonio, muchas gracias por, eh, por la concisión y además también por, por la riqueza de, de tu aportación. Yo creo que en general que nos sentimos muchos mentores identificados, tanto con aspectos que habéis subrayado, Rafa, como los que has subrayado tú y, y en especial con el cansancio eh, no sé si mental o psicológico que ya están manifestando muchos compañeros y cómo estas actividades hemos decidido posponerlas para septiembre porque ahora tampoco tiene, tiene objeto el hacerlas dada esta situación de saturación. Eh, Ricardo, no sé si estás por aquí porque no os puedo ver a todos en, en mosaico, Ricardo Conejo. No, parece que Ricardo no está ahora sí. mismo. María José, me parece que, es, sí. perdona María José, Sergio sí. Martín Bejar ha escrito porque parece que se está quedando sin batería porque por algún problema tiene que estar fuera de casa y ha pedido con el, si puede intervenir él ahora. Ah, perfecto, muy bien Sergio, pues disculpa que no te había visto, por supuesto. Nada Cuando María, quieras, la eh, bueno, agradecer, agradecerte que me haya permitido hablar, más que nada porque dentro de lo, de lo que comentaba Hola. Rafael, pues en mi caso me he tenido que venir a, al despacho de aquí de la de la escuela porque en casa se me hace complicado con dos con dos niñas pequeñas y me he venido pensando que me iba a funcionar el, el ordenador pero algún problema de hardware he tenido que tener que, que al final me he tenido que conectar con el móvil y no tengo el, el cargador. Bueno, pues me presento bueno eh, yo soy Sergio, Sergio Martín, eh, yo soy docente y mentor en, en la escuela de, de ingeniería e industriales, formo parte del área de de ingeniería de, de procesos de fabricación y bueno pues lleva la mentoría junto a, a mi compañero también del de, de área con, con Manuel Lozano nosotros lo que hicimos al principio sobre todo intentamos hacer una pequeña eh, una pequeña encuesta para intentar eh, valorar pues cuáles pudieran ser las, las dificultades que pudiera tener el, el profesorado y, y, y los resultados pues, coinciden con lo que con lo que Rafaela a, a cuanto al principio, nosotros eh, formamos parte de una, de una escuela m, o un, una formación que es bastante tecnológica, con lo cual al profesorado no le ha costado, un, con, no ha tenido una, una elevada complejidad para poder hacer estos medios tecnológicos para, para, para hacer la, la formación. Eh, igualmente, al alumnado tampoco le ha costado pues, pues con una, una gran dificultad para acceder a este tipo de, de medios. Eh, lo que sí, bueno, en principio, pues nosotros hemos desarrollado un conjunto de, de vídeos que intentaran facilitar eh, la labor. Principalmente nosotros nos no, no enfocamos en hacer vídeos relacionados con, con el uso de las utilidades que tiene Moodle para, para la evaluación. También considerando que nosotros nos, cuando nos incorporamos para la actividad de mentoría, estábamos en las proximidades de, de, de los exámenes y centramos nuestra labor inicialmente en ese, en ese ámbito. También había cuenta de que, que también la universidad… Eh, propició la realización de diferentes webinars relacionados con el uso de, de, de herramientas para la, la formación on, online. Entonces, sobre todo lo que nosotros nos centramos en, en elaborar contenidos de, de ese tipo, que entendemos que, que han sido de, de, bastante, de bastante utilidad. En ese sentido, también, pues las preguntas que han, que han venido del resto de compañeros y compañeras han sido relacionadas principalmente con la colaboración, cómo utilizar esa, esa herramienta. Eh, esa herramienta de móvil para poder hacer los, los exámenes con ya muchas particularidades. Yo, y también entiendo que dentro de, de la escuela, por las particularidades que tenemos dentro de cada una de, la, de las asignaturas, pues intentamos, eh, intentamos adaptar ese examen que hemos tenido que hacer en, en modalidad online eh, lo más similar a, a, a la tendencia que teníamos utilizarlo de utilizarlo de forma presencial. ¿no? Entonces, eso eh, creo que también en cierta medida puede ser una, una complicación intentar eh, ...reubicar eh, o, o, o hacer un, una, una evaluación online muy similar a, la, a lo que teníamos en la, en la forma presencial. Pero bueno, yo creo que, que se, se ha llevado a cabo y, y creo que, que entre todos pues, ha, ha salido algo, algo positivo. Eh, dentro de los retos, pues en el sentido también con, con lo que ha comentado Rafael... Eh, pues sobre todo nosotros en nuestra parte que tenemos un, una mayor de carga de, de práctica, de realización de práctica. Entonces, yo creo que compatibilizar eh, la parte de docencia online con la realización de prácticas, que tienen que ser presenciales, que tienen que ser presenciales aquí en, el, en, en la escuela, pues va a ser eh, bueno, pues va a ser un reto bastante, bastante, bastante importante. Eh, luego, también dentro del profesorado, bueno, en mi caso, yo comparto, comparto despacho. Eh, si tengo dificultades a lo mejor de realizar mi labor en casa eh, y venirme aquí al despacho, que pues, lo comparto con otro profesorado, pues bueno, pues también puede ser complicación el, el realizar la actividad, la actividad docente eh, dentro de los espacios que tenemos habituales. Pero bueno, en mi caso, como tengo compañeros que es fácil trabajar, pues no creo que tengas tampoco excesivos problemas, pero pueden existir ahí circunstancias. Y en cuanto a oportunidades, yo creo que una de las oportunidades que pueden facilitarnos es que al fin y al cabo como docente, estábamos acostumbrados a ese concepto de presencialidad y hacerlo todo de forma presencial, eh, pero, bueno, la parte de tutoría, eh, hacer una parte de tutoría a distancia, online, en unos horarios que, que puedan ser flexibles tanto para el alumnado como para el profesorado, porque si el alumno, tú tienes la tutoría y el alumno no tiene, tiene clase en, esa, en ese horario de tutoría y es más complicado eh, que, es, que el profesorado sea accesible para el alumno, yo creo que esta oportunidad también de utilizar este tipo de herramientas eh, puede ser bastante bastante positivo y también bueno pues considerar eh, que el profesorado pues tiene que, que sobre todo dentro de esto nuestra eh, de nuestra titulación pues mejorar también el, el uso de algunas habilidades de, de comunicación mediante estos tipo tecnológico que estamos, que estamos usando a día de hoy. Ya con, con eso, más o menos lo que, que quería contar, y, y ya por último, agradecer de nuevo también al compañero Manuel Lozano que, que ha facilitado muchísimo el trabajo de, de, de la mentoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, eh, Ricardo. Te voy a dar la, la palabra. ¿Qué tal? Eh, mira, aprovecho para señalar que no sé cómo dependiente estáis del chat eh, que ha aparecido la cuestión. De la grabación de las clases y de los posibles problemas legales que eso puede conllevar, incluso de lo incómodos que algunos docentes o algunos alumnos pueden sentirse ante ese hecho. Eh, no quiero obligaros a hablar del, del tema, pero en las próximas intervenciones, si tenéis algo que decir al respecto, creo que estos compañeros lo van a agradecer. Ricardo, cuando tú quieras. Hola, soy Ricardo Conejo, de la Escuela de Informática. Y bueno, nosotros. Principalmente estoy muy bueno, muy de acuerdo con lo que, todo lo que ha dicho Rafael, la presentación de Rafael me ha, me ha parecido muy buena y me quedan pocas cosas más que añadir, porque yo creo que él ha puesto de manifiesto los puntos más importantes. Realmente en informática, pues desde herramientas todos vamos preparados y si no nos preparamos sobre la marcha, que no, no, nos hace, no tenemos mucho, mucha barrera tecnológica, no tenemos. Eh, los, los problemas los tenemos por, otro par, por otra parte por, quizás por la parte logística por la parte pedagógica todo eso puede ser el, los mayores problemas yo realmente no he tenido, no he tenido consulta, que como decía también Rafael hay mucha gente que sabe mucho más que yo de las herramientas, de cómo usar estas herramientas de, de, de, de docencia a distancia y todo eso pues también hay muchos compañeros que ya lo, que ya lo conocen mejor yo creo que el principal problema que se ha planteado siempre en, en informática ha sido la realización de los exámenes, ¿no? Los exámenes no presenciales han sido siempre, han sido un, un caballo de batalla siempre, cómo se hacen, cómo se implementan, cómo se a los alumnos, sobre todo ese punto que hablabais de, de la grabación. De hecho, a mí me gustó, lo he visto por aquí en el... En el otro compañero... Francisco Luna, que estaba por, ahí, estaba por aquí, no sé si sigue, pero al principio estaba también en la, en el, en el, la reunión, y él implementó una, un mecanismo que permitía que los alumnos se grabaran, y a mí me pareció muy correcto, porque lo que hacía es que los alumnos grababan su propia sesión, la ponían a disposición del profesor por si había problemas, porque, claro, ¿qué ocurre si un alumno, si está haciendo un examen, y el alumno te dice, es que se me ha caído el ordenador, es que no he podido, es que se me quedó bloqueado la pantalla. Entonces, pues, bueno, entonces es, es, hay, se provoca una discusión. O es que yo le di, envié, pero se me apagó. Entonces, ese tipo de problemas, de problemáticas, se pueden solucionar con la grabación. La grabación no, no es una cosa, vamos a ver, no es una cosa que sea inclusiva. Yo, la, la grabación, si se publica o se hace cualquier otra cosa, pues yo creo que, bueno, que vale que... el que todo el mundo tiene derecho a la intimidad, pero realmente si eso es como la, solo como las cámaras de tráfico, oiga, que no quiero que me grabe la cámara de tráfico, miren ustedes, que esto está hecho para otra cosa, para ver si realmente ha habido una infracción o no ha habido una infracción, si quién salía, o las la cámaras de seguridad de los, de los, de los almacenes, oiga, miren ustedes, que aquí se ve la cámara, o sea, la grabación en realidad también defiende al alumno, no es solo un medio de controlarlo, también deberíamos explicarlo también como que es un medio de... Pues bueno, aparte de, de, de cómo yo lo vea, he, hemos recibido también indicaciones contradictorias, porque en el principio recibimos esa, esa información de que sí, que se podía grabar a los alumnos, que se les podía pedir que, que grabaran la sesión de, de examen, pero luego hemos recibido también otro correo yo he tenido que modificar la guía docente, porque en, el, en la última comunicación decían que no, que no se podía grabar a los alumnos. Bueno, pues no se graba, de todas maneras. Medios. Podemos buscar medios alternativos. Yo, en mi caso, un medio alternativo que veo, mis mi exámenes también, es que eso también depende mucho de, de cada uno y de, cada, de la problemática de cada, de cada profesor y de cada asignatura. En mi, en mi caso, el desarrollo son de tareas que requieren bastante tiempo. De hecho, mis exámenes son bastante largos. Entonces, una de las cosas que yo, que yo creo que se pueden implementar para ir controlando que se hagan envíos sucesivos. No que se haga un solo envío al final. No, no, no. Tú cada media hora mandas manda lo que tengas hecho. Y entonces se va viendo si va bien, si, va, si hay una evolución racional de eso. No me hace falta... Incluso no me haría falta vídeo para un examen. El examen dura seis horas. Que si me mandan cada media hora y yo veo que el software que lo están haciendo está evolucionando correctamente, me lo creo. Lo que, claro, me lo creo. También siempre hay... O sea, siempre hay posibilidades de, de, de engaño, porque como no hay un control eficaz, pues siempre va a haber una posibilidad de engaño. También como me decía un compañero de derecho, me decía, bueno, es que en el caso de que haya una posibilidad de engaño, ya todo el examen queda, digamos, manchado por una, por una, por un problema de seguridad de un solo caso de un solo alumno. ¿no? O entonces sea, digo, bueno, sí, es verdad, pero es que se puede, se hace lo que se puede. En fin. No, puedo, no me quiero extender mucho más sobre el asunto, pero quizás ese es uno de los temas que más nos han, que más nos han preocupado. ¿no? ¿Cómo hacerla? En el caso bimodal, pues yo creo que también podemos tener, yo creo que la mayoría de, los, de las guías que me han contado, pues son han planteado la docencia presencial. Vamos a hacer una docencia presencial con los alumnos bien separaditos y, y, ya. y vamos a incidir en una, docencia, en una evolución continua con... Y sí, claro, si, si le pones un, un pequeño problema o una evaluación formativa cada semana, pues evidentemente pues vas a tener mucha, mucha capacidad de, de, de evaluar a ese alumno y que no, te va, no vas a basarse tanto en el examen final. Aunque es verdad que no se puede basar todo en una, en una evaluación que no estás controlando, que no tienes un control eficaz de quién está haciendo ese ejercicio. Entonces, si realmente quieres una quieres aplicar una, una evaluación que sea justa pues no puedes evaluar a uno como a otro, porque, porque bueno, puedes, en este caso hay mucha posibilidad de engaño ¿no? entonces un control al final yo creo que siempre es, un poco, es necesario ¿no? es necesario establecer un cierto control para que el que llegue al final sabe que tiene que haber aprendido con ese proceso de formación continua, no haber engañado al sistema no simplemente eso entonces Ahí está, ahí está, eh, yo creo que uno de los, de los grandes retos que tenemos para, para el año que viene. Prácticamente todo lo demás yo creo que lo ha ido diciendo Rafael y ya se si algo ya, ya lo más adelante. Estupendo, estupendo Ricardo. Eh, voy a intentar centrar un poco más este tema de debate que es eh, muy interesante. ¿Va a intervenir ahora María del Mar López Guerrero porque ya me advirtió que tenía que marcharse pronto? ¿Eh? Sí. ¿Vais a dejar que se graben vuestras clases el año que viene? Lo lanzo, lanzo así la pregunta, ¿bien? María del Mar, cuando quieras participar. Ricardo, muchas gracias. No tengo inconveniente. Vale. Pues, en primer lugar, agradeceros la organización de este evento donde podamos compartir todos nuestros conocimientos, ¿no? Los problemas y todo lo que ha ido surgiendo. Eh, yo soy María del Mar López, de la Facultad de Ciencias, y he sido, soy mentora junto con mi compañero José Luis Urdiales. Eh, igual que mis compañeros han comentado, ¿no? Eh, yo, el primer día después de ese viernes del confinamiento, empecé a dar clases de forma sincrónica y mis alumnos lo que sí me agradecían era que me conectara y los escuchara, y les preguntara que qué tal estaban, si estaban bien, si estaban mal, si tenían problemas porque había mucha demanda de trabajo por parte de otra asignatura, si no la tenía, ¿vale? Eh, por otro lado, antes de ser mentora, también hubo muchos compañeros que me pidieron un poco ayuda, ¿no? ¿Cómo estás trabajando tú? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque había muchos medios, incluso yo al principio utilicé YouTube en streaming, que es una plataforma que funciona bastante bien. Entonces, bueno, yo me he grabado las clases, o sea, que están ahí para, como decía el compañero Rafael, ...pues puedan ellos, cuando lo necesiten, volverla a ver. Porque la hemos dado en directo, está grabada... ...y la pueden volver a ver cuando lo necesiten. No me parece mal que estén grabadas. ¿vale? Eh, sí que es verdad que luego ya eh, nos acercamos... ...a la fecha de los exámenes... ...y siendo mentores, eh, mi compañero y yo... ...pues hicimos igual que hizo Antonio Castro. Eh, en el campo virtual crear esa asignatura ...que se escribían los compañeros de la facultad y demás. Pero la realidad es que que a través del campus hemos recibido muchísimas menos preguntas que a través de nuestros teléfonos móviles o a través de nuestro, nos han llamado, nos han mandado whatsapp, nos han escrito email, compañeros de la facultad. Entonces no sé por qué, cuál es el motivo, porque lo dijimos, dijimos, bueno, si lo dejamos en, en el foro de preguntas, tu pregunta puede ayudar a otro pero, sin embargo, pues se ve que es más cercano el escribirte un WhatsApp, llamarte por teléfono, escribirte un email, que dejarlo ahí en el foro. Entiendo yo que debe ser por eso, ¿vale? Eh, sobre todo, nos hemos centrado en las pruebas de conocimiento. Y siempre la pregunta era, ¿cómo consigo que no se copien? ¿Vale? Entonces, bueno, pues nosotros hemos ido dando nuestra opinión sobre la, los materiales que tenía Campus Virtual, ¿no?, el MUDE, eh, poner las pruebas de conocimiento de forma secuencial, limitarles el tiempo, todo esto que nos han formado, ¿no?, el personal de campus Virtual. Eh, también me han preguntado, nos han preguntado a ambos sobre los diferentes softwares que se podían utilizar para dar las clases sincrónicas, pero más bien para tutoría o para exámenes, ¿vale? Entonces, había gente que decía que quiero estar conectado online para que si en algún momento surge una duda del, del examen que estamos haciendo, que me puedan hablar. Pero nosotros, en la Facultad de Ciencias y en la Escuela de Ingeniería Industriales, que es donde yo doy clase también. A mí, los alumnos en esas plataformas crónicas no querían hablar de forma oral. O sea, yo estaba exponiendo la clase y ellos me iban preguntando por el chat. Yo me tenía que entretenerle él y le decía, por favor, decídmelo de viva voz porque a veces me puedo saltar algún comentario. Pero ellos han preferido siempre escribirlo por ahí. Entonces surgió, por otro lado, pues, gente que nos preguntaba de cómo podía saber que alguien estaba escribiendo en el chat en esos software. Vale, pues todo eso hemos ido dando formación ¿no? al que nos no ha preguntado. En cuanto a las limitaciones, bueno, pues, por ejemplo, en cuanto a las pruebas de conocimiento, nosotros hemos pensado, no sé si ahora ya estará solucionado este problema, pero hasta el momento que empezamos a, a trabajarnos con las pruebas de conocimiento, tú podías poner un tiempo total al examen, pero no un, un tiempo por cada pregunta, lo cual parece que es bastante interesante, porque una pregunta se puede resolver en 30 segundos y otra a lo mejor en 5 minutos. Pero el cómputo total puede que te sobre tiempo de una, te dé tiempo para el otro y mientras tengan tiempo para hablar por el WhatsApp o por otra plataforma para copiarse. Que aquí todos los que están preocupados, todo el mundo, no estamos todos preocupados por cómo evitar que se copien unos de otros. Eh, ¿Qué más cosillas tengo? Eh, en cuanto a las plataformas que yo personalmente he recomendado usar, ha sido las dos que Moodle tiene alojadas, el Seminario B y el Seminario C, ¿vale? Son muy simples de utilizar, están alojados en el campo virtual de la asignatura. Entonces, es muy fácil que no se pierda ni el docente ni el alumno. Si utilizas cualquier otra, como esta que estamos utilizando, Zoom, Microsoft Teams pues hay veces que algún alumno no se pierde, no es capaz de llegar, o algún docente también puede perderse, ¿no? El eh, Seminario C para mí ahora mismo es una de las mejores, porque además nos permite... Hacer grupos. Tengo una sala grande y puedo dividir esa sala grande en grupitos pequeños, que lo puedo utilizar bien para hacer actividades o bien para hacer un examen, un examen oral. Que igual, otro compañero de la facultad me preguntaba, ¿puedo grabar el examen? Porque claro, si grabo el examen parece que estoy incumpliendo ¿no? la ley, pero si no lo grabo, a la hora de reclamar el alumno, ¿en qué nos basamos? Porque no tengo algo donde ellos se puedan, ¿no? Que podamos basarnos en un documento. Entonces, todos estos problemas han ido surgiendo. Eh, también a nosotros, de ciencia, como sabéis, pues tenemos que hacer muchos problemas numéricos, eh, fórmulas químicas, todo eso es muy difícil con un ordenador. Entonces, bueno, ahora hemos conocido, como bien ha dicho el compañero, la tableta gráfica, que por lo que se ve era algo que deberíamos de haber tenido de primera hora, ¿no? Entonces, bueno, eh, quizás este recurso... Lo deberíamos de tener tanto los alumnos como nosotros para facilitar un poco el trabajo. Porque si yo pongo en el campus virtual un, en el, la prueba de conocimiento, una prueba que sea un, un problema a resolver, es mucho más fácil hacerlo con una tableta gráfica que hacerlo en un papel, hacer la foto, subirla, que siempre hay alguien que si se le ha caído el internet, que se si tal. Que creo que esto simplificaría muchísimo el trabajo. Y por otro lado, a nosotros, en concreto, de la sección de químicas que soy yo, eh, nos serían muy útiles los simuladores, ¿vale? Nuestra facultad. Eh, al principio del confinamiento pues nos mostró unos simuladores que probáramos y tal, pero no sé cuál fue el motivo final eh, por el que no se adquirió la licencia de esos simuladores. Para mí hubiera sido muy útil porque las prácticas no las hemos podido realizar de forma presencial. Entonces, utilizar un simulador no es lo mismo que hacer práctica allí, pero por lo menos te permite ver el material que hay, cómo se utiliza. Cómo... Entonces, utilizar software de estos simuladores sería muy interesante, que la universidad pudiera también eh, adquirir esa licencia. Lo que hemos tenido que hacer es buscar vídeos en YouTube o algún simulador en alguna página, casi siempre son de Texas, pero son un poco básicos, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros lo más interesante ahora mismo sería la incorporación de esas tabletas gráficas y de los simuladores. Y bueno, pues con eso eh, tendría todo todas la, las virtudes y los problemas que me he encontrado y, bueno, no sé si a alguien le ha pasado lo mismo que a nosotros, que los alumnos han preferido escribir en el chat en lugar de, de, o cómo habéis conseguido que hablen, ¿vale? Yo, tras mucho intentarlo, al final he conseguido que algunos hagan hasta alguna presentación, pero me ha costado muchísimo, es como, no sé, no sé por qué no quieren hablar a través de, de esas plataformas. Y nada, con esto yo ya termino mi intervención. Gracias. Muchas gracias María del Mar, María José, ¿me dejas que intervenga? Por favor. Sí, perdonad que sí. me meta, que me meta en medio del debate, pero es que estoy leyendo lo que estáis escribiendo en el en el chat, y como no me voy a poder quedar hasta el final, probablemente, y estoy viendo que estáis todos muy preocupados con el tema de las grabaciones y, y demás. Bueno, Evidentemente este no es el foro para, para hablar del tema, pero tampoco quiero que penséis que eh, no quiero decir absolutamente, absolutamente nada. Simplemente indicaros que evidentemente hemos detectado que hay una preocupación con el tema, no en la Universidad de Málaga, sino, sino en todas. Eh, gran parte de la preocupación yo entiendo que viene de que, como hemos dicho ya todos, pues nos encontramos de la noche a la mañana confinados y siendo profesores que vienen de una formación presencial, nos encontramos teniendo que, teniendo que grabar clases, que impartir docencia a través de, a través de ordenador y demás. Eh, tanto el comité de empresa como la junta de PDI, los distintos representantes sindicales, decanos, directores de departamentos, director de estudios y yo misma nos hemos reunido con ellos muchas veces y ese era uno de los temas que, como os digo, eh, planteaban constantemente. Y se acordó con ellos pedir un informe jurídico que nos aclarara Qué es lo que hasta dónde se puede llegar cuáles son las consecuencias de, de grabar de no grabar vale el informe eh, está ya hecho al comité de empresa ya se le han comunicado la, la respuesta a las dudas que tenían siempre con base en ese informe y probablemente antes de que acabe el mes se, se um, publique un documento en el que se trata también de aclarar al profesorado en general qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer yo os voy a decir, simplemente, cuál es el resumen o lo que se deduce de, de ese informe. No estoy dando aquí ni mi opinión personal ni voy a entrar en debates, porque ya os digo que este no es, no es el foro ni tendría mucho mucho sentido. Pero lo que viene a decir ese informe, que coincide con informes de, de la CRUE, con sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con, con muchos documentos que, evidentemente, Asesoría Jurídica ha estudiado y ha analizado y, y con la normativa en general, es que las clases, evidentemente, se pueden grabar y más en una situación como la que estamos. Si no se pudieran grabar clases, probablemente tendríamos que cerrar la universidad y dedicarnos todo a esperar a que, pase, a que pase la pandemia. Eso significa que las grabaciones no tienen límite para nada. Hay una ley de protección de datos, evidentemente, y todos tenemos derecho a conocer para qué se están utilizando nuestras grabaciones, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Es decir, se pueden grabar las clases, pero siempre y cuando se respeten todas las garantías, eh, legales respecto al tratamiento de esa información. Eso evita que alguien, cuando yo estoy... Bueno, yo ahora mismo he tenido que apagar la cámara, pero si me, alguno de vosotros me estuviera grabando, yo no me enteraría y podríais colgar mi imagen donde os pareciera oportuno. Igual que si estoy dando una conferencia presencial y a alguien se le ocurre grabarme con el móvil y hacer lo mismo. Es decir, aunque nos parezca que los problemas son distintos, pues son más o menos los que hemos tenido siempre. Eh, y, y mecanismos para reaccionar jurídicamente a tratamientos indebidos de, de nuestra imagen, de nuestra voz y de nuestra propiedad intelectual incluso existen. No tenemos más remedio que trabajar en las condiciones eh, que tenemos, pero repito, con todas las garantías que es lo que eh, trata de hacer la Universidad de Málaga en este caso, como lo están haciendo todas. Intentar garantizar que no se utiliza la imagen para nada para nada indebido. Yo estoy hablando simplemente de la grabación de la docencia, no hablo de la grabación... A alumnos como medio de control de, de la evaluación, que sabéis que sobre eso también eh, hay un debate amplio. En la Universidad de Córdoba un alumno llegó a los tribunales. Primero eh, el juez parece que eh, asumió que podía haber algún alguna complicación o alguna ilegalidad en el hecho de grabar. Luego se ha desestimado la, la demanda interpuesta por el alumno, pero bueno, no sabemos en, en qué va a acabar el el tema. Simplemente comentaros esto porque, repito, no es el foro, estamos hablando de vuestra experiencia como mentores es una cuestión más legal y que tiene que ver con bueno, pues con las funciones de los representantes de los trabajadores decanos y directores de departamento pero sí si, si os sirve de algo pues con, eh, informaros de qué, es lo que, de qué es lo que se ha hecho y de que evidentemente las clases grabarse se pueden grabar y no hay un derecho a que a mí no me graben como ha planteado algún compañero a mí me ha llegado a escribir algún eh, compañero y alguna compañera diciéndome es que yo no quiero que a mí ni que se me grabe ni que se utilice mi imagen para nada ni, ni y además entiendo que eh, tengo derecho a no impartir docencia virtual ese derecho no existe entonces que sería imposible nadie hubiera teletrabajado en España durante la situación de, de confinamiento a lo que sí tenemos derecho como os digo es a que no se utilice nuestra imagen para nada que no esté que no que no esté amparado por el ordenamiento jurídico vale bueno, perdonad que haya interrumpido, pero como he dicho que alguno estaba preguntando con mucho interés, quería eh, aclarar este tema. Vicerrectora, te agradecemos mucho la intervención, porque es verdad que este tema, a mí también hay otros compañeros que me lo han trasladado. Eh, claro, todo este nuevo escenario nos coloca ante situaciones inciertas y siempre existe el miedo, dado que los alumnos, pues, están habitualmente en redes sociales y hacen uso un poco a la ligera de imágenes y de sonido. Y quizás, como yo sé que está en tu ánimo organizar próximos seminarios ya para el año que viene, quizás podríamos tener uno específico sobre estas cuestiones mmm, sí, de las grabaciones. ya habéis dicho todos también que está todo el mundo muy cansado, que nadie quiere ahora claro, que por les... eso ese documento probablemente, yo no lo puedo asegurar porque mañana mismo hay una reunión con los decanos también y en fin, que no soy yo quien toma todas las decisiones como podéis imaginar. Probablemente haya un documento antes de que nos vayamos todos de, de vacaciones en agosto y a partir de septiembre, si en el marco del plan de formación, el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se va a dedicar a, a, impartir forma, a seguir impartiendo formación específica en, en el contexto de la situación en la que estamos. Y ya a partir de enero comenzarán los cursos de formación a los que estamos todos eh, habituados. Y mientras siga siendo necesario, se va a seguir impartiendo, impartiendo formación. De ahí también que nos hayamos involucrado en Facultad Cero por lo que os decía al principio, porque entendemos que es una forma de, de que no nos quedemos solo en lo que nos pasa a nosotros, sino de que veamos cuál es la situación en general, si y podemos aprender de lo que hacen en otros sitios mejor, pero formación vamos a dar y en relación con el tema de propiedad intelectual, de derecho a la intimidad, de, de derecho a la imagen y demás, yo vamos, soy la primera que está dándose cuenta de que hay muchas dudas, mucho desconocimiento, que también, también lo entiendo. Vamos, yo la palabra síncrona la había escuchado eh, poco antes de, de esta pandemia, pues los que no procedéis del mundo jurídico, me imagino que os pasaría lo mismo con el derecho a la intimidad, eh. Es fácil hacerse una falsa idea de, de lo que son las cosas, pero bueno, aquí hay unos cuantos compañeros de derecho que me pueden, que me pueden corregir y sobre todo Felipe Navarro, que intervendrá, intervendrá de dentro de momento. Y con independencia de que cada uno tengamos nuestra opinión, pues hay leyes y hay normas que dicen qué dicen que es lo que se puede hacer y qué es lo que, no puede, lo que no se puede hacer. ¿Vale? Muchísimas gracias, yo creo que te agradezco mucho gracias. Que, que lo tenga esto en mente y, y que no sea ahora mismo casi aún más, ¿eh? porque <ríe> que sea después del verano. Muchísimas gracias, vicerrectora. Bueno, pues eh, mira, eh, seguimos eh, con mmm, Noelia Margarita. Uh -huh. ¿Qué creo bien. que estás por aquí? Sí, por ¿Qué aquí está? estoy. ¿Qué hay? Muy buenos días a todos. La verdad que es un placer y un honor estar aquí en este primer encuentro de Mentores en Competencias Digitales. Os voy a presentar en primer lugar la experiencia que yo he tenido como mentora en competencias digitales en las facultades de Psicología y, Log y Logopedia. También estoy conjuntamente con el compañero Miguel López y Zamora. Previamente deciros que, que sí que tengo una larga trayectoria en el ámbito de tecnologías emergentes, concretamente realidad aumentada, realidad virtual, eh, impresión 3D, modelado en 3D, geolocalización robótica aplicadas a la educación, a la formación y a la logopedia. Por lo tanto, tengo esa trayectoria formativa previa que me ha venido estupenda a la hora de poder acometer esta nueva situación que nos ha planteado eh, la pandemia de COVID. Entonces, eh, os voy a mostrar primero la experiencia. En primer lugar... Yo, pues, atendiendo a las demandas y peticiones que me hacía el profesorado, pues, grababa videotutoriales explicándole las fases procedimentales de uso de esas herramientas para acometer las tareas de docencia, tutoría, gestión, evaluación continua, evaluación final o sumativa. Entonces, las, las herramientas más demandadas por parte del profesorado han sido Microsoft Teams, Jitsi Meet, eh, Google Meet, por otro lado, también me han demandado mucho herramientas para grabar pantalla, herramientas para grabar el escritorio. En el caso de Mac, que es el que yo habitualmente utilizo, eh, he presentado la herramienta QuickTime Player. Por otro lado, tengo otras, otra herramienta muy útil, que solamente lo, lo que añade es una pequeña marca de agua, en, una, en la esquina inferior derecha, que es Ocan. Esta herramienta está muy bien para los que tengáis Windows. Y permite grabar pantalla, hacer una grabación de la clase magistral expositiva y subirla al canal de YouTube o bien a Vimeo y compartir la URL e incrustarla en el campus virtual de vuestra asignatura. Por otro lado también he visto útiles herramientas de ofimática, porque hay algunos profesores quizá que se le presentaba el caso de que los alumnos le, le enviaban el trabajo fin de máster o trabajo fin de grado en formato PDF. Para una corrección previa. Entonces, ¿cómo lo podemos convertir a un documento Word para editar y añadir comentarios y devolvérselo al, al alumno para que subsane los errores? Entonces, existe una herramienta muy útil, que no sé si la conocéis, que es una página web y también está disponible como app, que es ILOVE PDF. I Love PDF, que también nos permite dividir los documentos PDF o unirlos, etc. Herramientas de este tipo. Eh, luego después también he, presentado, he grabado otro videotutorial con una herramienta muy útil, que es Handbrake, que me permite eh, disminuir el tamaño de vídeo sin que afecte a la calidad de audio y sonido. Por otro lado, también he grabado otro videotutorial para duplicar pantalla del dispositivo móvil en el escritorio, por si hay alguna aplicación concreta que vosotros queréis mostrarle al alumno para que la utilice, pues, tendríais que duplicar pantalla del dispositivo móvil para hacer la explicación sobre ese soporte. Entonces, también les he explicado las herramientas que existen, entre ellas QuickTime Player, si tenéis Mac, y si tenéis Windows, el, el Server y a Power mirror Y la, la herramienta clave, ya al final de todo el proceso, que ha sido la fase de evaluación final, sobre todo centrada en la fase de evaluación final, que ha sido Google Form. Google Form es una herramienta que me permite crear exámenes tipo test o exámenes con preguntas abiertas que son autocorregibles. Entonces, tú puedes, puedes configurarlo para que le otorgue o le asigne un punto concreto a cada ítem del de, de de examen tipo test. Luego también he grabado otro video tutorial para explicarles el uso de la herramienta de la que disponemos en el campo virtual, que es prueba de conocimiento. Ahora me paso ya por último a los retos, demandas y desafíos que plantea esta nueva situación de emergencia sanitaria y social, que está aconteciendo actualmente y que plantea, por tanto, a la educación. plantea una serie de, de demandas, retos y desafíos que tenemos que tener en cuenta en educación. En primer lugar, yo planteo, y estos, estos retos me van a servir para abrir líneas de debate, para generar un debate posteriormente. En primer lugar, eh, considero que eh, existe una mayor conciencia y puesta en valor, ¿Eh? Una, se requiere o, o existe, se ha dado, sobre todo en el profesorado, una mayor conciencia y puesta en valor de las tecnologías como mediadoras y facilitadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, la necesidad de una mayor formación del profesorado en materia de tecnologías al servicio de la enseñanza y el aprendizaje. Y desde el punto de vista metodológico, ahí pongo el acento, desde el punto de vista metodológico, puesto que esta situación ha supuesto una gran oportunidad para llevar a cabo un replanteamiento y una adaptación a nivel metodológico y de recursos. Salir de esa metodología tradicional, ¿no? eh, de tipo es, clases expositivas eh, siguiendo un modelo magistocéntrico, ¿no? pues vamos a utilizar un modelo un poco más interactivo, más dinámico más innovador, modelo, en este caso, metodológico. Entonces, sí que vemos que las tecnologías, las tecnologías hacen posible la puesta en marcha de metodologías más activas, dinámicas e innovadoras. Estoy hablando de metodologías como pueden ser el aprendizaje basado en proyectos, el flip classroom, el aprendizaje basado en la resolución de problemas utilizando dinámicas como el escape room, utilizando ese enfoque gamificado, Siguiendo en todas estas metodologías, donde están las tecnologías presentes, paradigmas pedagógicos como son el constructivismo, y ahora pongo el acento aquí, el conectivismo, ¿eh? de Siemens y Downes, conectivismo de aprendizaje en red, donde vamos a utilizar las tecnologías, los recursos tecnológicos, como vehículos, vehículos para favorecer ese proceso de aprendizaje en el alumnado y poner el acento o dar prioridad al proceso de aprendizaje sobre el de enseñanza. Ya que dentro de este marco del Espacio Europeo de Educación Superior tenemos que poner ese acento. Tenemos que dar prioridad al proceso de aprendizaje y darle el protagonismo al, al alumno para que pueda participar en clase, pueda colaborar. Y estos espacios virtuales nos van nos a ofrecer oportunidades muy buenas para que el alumno sea partícipe en su propio proceso de aprendizaje y sea creador de contenido. O si estoy diciendo creador de contenido, no vamos a demonizar herramientas como, por ejemplo, TikTok, que quizás alguno de vosotros lo habéis descargado y puede ser que, bueno, TikTok, ahí solamente hay bromas y tal. Esa herramienta la podemos poner al servicio. Os pongo esa, esa red social como os puedo poner otra. La podemos poner al servicio de la educación para que el alumno, en un breve vídeo, en una breve cápsula de conocimiento, nos dé a conocer esos conocimientos, esos contenidos más significativos de la asignatura. Entonces, debemos eh, renovar, renovar un poquito lo que es las metodologías. Las metodologías y los recursos que tenemos a nuestra disposición, muchos de ellos, como veis, todo gratuito, yo todos los recursos que he presentado en los videotutoriales son gratuitos, no requieren pago ninguno, por lo tanto, eso es una prioridad. Otro, otro reto que os planteo, y ya finalizo, sería la necesidad de una buena dotación de equipamiento tecnológico por parte del profesorado y del alumnado para poder llevar a cabo la modalidad de enseñanza no presencial y semipresencial o bimodal o híbrida, lo que queráis. Pero claro, ello lleva consigo el llamado o la llamada brecha digital. Ahora voy a hacer una aclaración para que pueda suscitar, suscitar algún tipo de debate. La brecha digital que surge como nueva fuente de discriminación en la era digital, en la que nos encontramos en este momento insecto la sociedad del conocimiento y la información, donde tiene lugar la diferencia entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías y los que no. Por dos cuestiones, puede ser porque yo económicamente no tenga dinero para comprarme un ordenador o un tablet o un ordenador o un smartphone, o bien por cuestiones, aquí voy, por una cuestión de usabilidad. Es decir, yo puedo tener un equipamiento muy sofisticado aquí, pero si no lo sé utilizar para poder resolver las problemáticas que se me plantean en mi situación educativa, pues no me va a servir para nada. Por lo tanto, hoy pongo el acento, pongo el acento en la cuestión de usabilidad para erradicar, erradicar esa brecha digital. No tanto en la cuestión económica, que sí que la hay. Puede existir algún alumno que económicamente no pueda comprarse un ordenador, o que me lo han manifestado muchos alumnos, que existe ese plan de contingencia de préstamos de ordenadores, existe. Pero, bueno, hoy en día están los equipos muy baratos y no creo que pueda ser una razón por la que el alumno me pueda manifestar que no puede seguir mis clases. Entonces, yo considero que eh, por una razón de usabilidad puede darse esa brecha digital. Y ahora nada, pues, con esta aportación ya finalizo mi, mi intervención y dejo abiertas estas líneas temáticas en base a los retos y desafíos que yo he plasmado aquí y he dejado ahí en, en consideración para que lo valoren ustedes. Pues muchas gracias por, por, por estar pendiente de, de mi aportación y ha sido un placer llevar a cabo esta labor y también os derivo a mi página web profesional donde están todos los vídeos, los videotutoriales, por si necesitáis alguna de estas herramientas para llevar a cabo la enseñanza, en este caso no presencial. Muchas gracias por, por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, Noelia Margarita. Voy a ir ágil para que podáis hablar todos. Eh, sería el turno ahora de Felipe Navarro. Felipe, sé que estás por aquí. Sí, hola. Eh, sí. Hola, hola a todos. Muy bien. Eh, bueno, María José, buenos días. Eh, o buenas tardes ya y buenas tardes a todos. Eh, agradecerte tanto a ti como a Nuria y, y a Yolanda, eh, el que estéis detrás de, de, esta, de este encuentro y de esta idea. Eh, ya lo ha mencionado María José, yo soy Felipe Navarro, soy, soy profesor de Filosofía del derecho, de derecho en la Facultad de, de Derecho. Eh, me vaya a permitir que empiece citando a Dante. Eh, abandonad toda esperanza los que entréis aquí, ¿vale? eh, Y os lo digo respecto del tema de la grabación de las clases. Olvidadlo. Eh, también está prohibido aparcar en doble fila y todos lo hacéis, lo hacemos cuando vamos a parar un momento para el, eh, comprar el periódico. Los alumnos llevan grabando las clases desde hace años. Yo tengo memes de mis clases desde eh, hace cuatro años. Eh, yo el año pasado tuve que irme de baja por una persecución de un alumno eh, que tenía problemas mentales y demás, pero bueno, uno de los, de los motivos de persecución es que el tipo estaba empeñado absolutamente en grabar mis clases se había dedicado ya a emitir clases de otros compañeros eh, en la cafetería por la mañana y ya lo hacía con otros profesores yo me negué radicalmente eso supuso eh, que entre otras cosas tuviese que dar clase durante cinco meses con un vigilante de seguridad en la puerta del aula para intentar impedir la entrada del tipo y de los problemas que había es decir abandonar toda esperanza ya graban eh, y no hay nada como que la vida real venga con un hecho esa ficción que llamamos vida real entre eh, eh, con un tsunami, como ha sido la COVID-19, para, para que las cosas acaben poniéndose eh, en su sitio. Eh, ahora mi preocupación acerca de la grabación de las clases, y yo las he dado todas durante el cuatrimestre, porque a mí me ha coincidido la docencia durante el cuatrimestre, yo las he dado todas en directo, me niego a decir síncrona, porque cada vez que alguien dice síncrono eh, se muere un elefante en la India, eh, pues... Eh, yo las he dado todas en directo y supongo que alguien las habrá grabado. A mí ya no me preocupa ese asunto. Creo que lo que uno mantiene en una clase que forma parte de la libertad de cátedra eh, puede ser sometido a escrutinio, pero también hay que recordar que legalmente es posible grabar cualquier conversación en la que uno intervenga sin ningún tipo de problema legal y como ha explicado antes eh, la vicerrectora, como ha explicado Yolanda, el problema va a ser siempre el, el uso. Pero bueno, que los memes, yo si queréis... Puedo enviaros los míos porque a mí me los han eh, Remitido los alumnos y demás Y eh, bueno, no he salido tampoco muy bien Algunos no me parecen especialmente graciosos Pero bueno, ya sabemos que cuando alguien se burla de nosotros Pues nunca nos sienta especialmente eh, Bien. Veréis eh, La experiencia que yo he tenido con la eh, Con la docencia online Durante este periodo, en eh, la parte que a mí me toca Ha sido absolutamente fantástica Yo no he tenido que tocar prácticamente nada o eh, sim Simplemente ha habido dos prácticas de las que eh, Hacía en clase, que por una cuestión Técnica, porque utilizaba un puzzle de Ikea, eh, pues no he podido eh, llevarla eh, a cabo eh, y en otra porque, bueno, porque me resultaba más difícil eh, hacerles llegar un determinado material. El resto de cuestiones ha sido exactamente eh, igual que yo lo hacía en, en clase. Eh, entonces, debo decir que el, el modo en que nosotros tenemos enfocado, teníamos un tanto eh, eh, mi catedrático, el profesor Calvo, que... que Falleció hace hace un mes y eh, otra compañera más, María Pina y yo, teníamos un poco diseñado el diseñado el programa. Es un programa muy transversal y entonces a nosotros el que haya eh, tanto una pandemia como 20, como 20 tsunamis, como eh, en fin, u, u invasiones de todo tipo, terrestres, extraterrestres, no nos afecta porque tenemos diseñado un programa que permite hacer cualquier tipo de movimiento en ese sentido, que las prácticas se adapten, etcétera Es decir, es un programa muy transversal que hace tiempo que teníamos implantado la posibilidad de la evaluación continua y, en ese sentido, no sufrió ningún tipo de, de problema. Eh... El problema principal en todo esto, eh, y creo que algunos lo habéis planteado, y lo, al menos desde la, el tema de la mentoría online, que tanto Mar Soto, que estaba por aquí, como, como Maite Montero y yo asumimos en, en la Facultad de Derecho, uno de los principales problemas, creo que se ha planteado desde el principio, es, en primer lugar, la falta de participación de los docentes. Y algo que voy a citar Bolonia, que puede ser como muy llamativo que alguien cite Bolonia, no, eh, la falta de coordinación docente. Eh, en Derecho eh, habrá unos 200 profesores, 190, en, en torno a 200. En la sala de mentoría online, que también es mediante autoinscripción, hay solamente 16 profesores inscritos, descontando a los tres mentores que estaría feo que nos no estuviésemos inscritos. Entonces, 16... ...de eh, pues de casi eh, 200. Supongo que cuando llegue primeros de, primero de octubre el número de inscritos eh, aumentará porque no hay nada como la necesidad para estimular eh, la curiosidad. Pero ese es el, esa es la cuestión. La falta de coordinación docente ha sido muy eh, llamativa. Yo entiendo que era una situación de emergencia, pero la emergencia era para todo el mundo. De pronto, alguien ha descubierto que la población continua eh, tenía que ver con someter a los alumnos a una eh, especie de tortura eh, habilitada legalmente... Eh, ...de sobresaturación de, de prácticas y eso produce problemas de, eh, de infección en el resto de, de asignaturas. Yo he hecho solamente cinco prácticas eh, que he corregido debidamente eh, y mi número de alumnos es muy alto. Yo tengo eh, 250 alumnos en lista entre los dos grupos a los que imparto y eso me supone la lectura después pues, en torno a 7.000 folios. Pero bueno, creo que forma parte del, eh, forma parte del trabajo, ¿no? Eh, si no, puede uno siempre ser reponedor. Eh, o cualquier otra cosa que se le ocurra más digno que ser profesor de universidad. Eh, entonces, la coordinación docente me parece que es muy, eh, muy básica y que eso es algo que debe eh, plantearse y exigirse, lo mismo que unos mínimos rudimentos, que, que, eh, ...que Margarita Moreno ha planteado de manera tan abrumadora... ...hace unos mínimos rudimentos en, en, en el uso de determinadas eh, herramientas técnicas... ...pero eso me preocupa menos que el, el tema de la metodología... ...y el tema de la, de, de la idea acerca de qué queremos o no queremos... Eh, ...de eh, este tipo de docencia. El problema es que esto supone un modelo de universidad distinto... ...que esto no es la UNED y nadie eh, quería la UNED... ...los alumnos no quieren la UNED porque si no estarían matriculados en la UNED... ...y hay que paliar de alguna manera el tema de la, de la falta de interacción. Eso significa, en, la, en, la, en mi opinión, eh, significa necesariamente clases en directo, clases síncronas, eh, significa eh, que en esas clases hay que adaptarse al, al, al espacio virtual y el espacio virtual, eh, primero, que la, la, la atención decae mucho, que efectivamente, como se ha planteado, eh, alguien puede tener cuatro pantallas a la vez abiertas y yo veía como los alumnos, yo me fui a dar clase porque como la plataforma de la UMA no funcionaba de ninguna de las maneras, pues he dado las clases en una plataforma de videojuegos. ¿Cómo hice eso? Porque me puse a hablar con los alumnos, yo no soy ningún experto informático, es decir, me puse a hablar con los alumnos que saben de informática más que yo, eh, incluso más que los profesores de informática a veces, y entonces los alumnos me dijeron, eh, bueno, pues mira Felipe, esto funciona y aquí esto funciona de puta madre porque aquí entramos en masa, estamos aquí jugando, estamos diciendo barbaretas y, y esto no se cuelga nunca. Pues dije, bueno, adiós Seminario Virtual B, eh, adiós toda esta historia, me voy a Discord y en Discord he estado como, bueno, mucho mejor que, que esto en la mayor parte de hoteles en los que he estado en mi vida, o sea, estaba ahí, fantástico, no se colgaba no había ningún problema, se hacía todo en directo y se acabó, es decir, a los alumnos es muy importante que lo escuchemos, para saber qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer no tienen que mandar a ellos, pero creo que es muy importante que ellos intervengan en todo este proceso, porque al final están ahí para algo y los alumnos creo que están para dos cosas o están para probar y eso a mí no me interesan tanto y entonces me da igual que se copien pero me da igual que se copien no porque tengamos un problema con la copia y con que grabemos durante los exámenes o no, es que eh, en el año 88, en la Facultad de Derecho del Palo, yo recuerdo un tipo eh, al, al que la mujer desde el coche, le estaba a través de un pinganillo, le estaba radiando, eh, en el más clásico sentido, eh, le estaba radiando el examen. Entonces, que un alumno vaya y se copie o no se copie porque estemos dando clase eh, de manera virtual, mmm, veréis... Y vuelvo a, decir, vuelvo a citar a Dante, abandonar toda esperanza, se copian. En un tipo test, como han planteado algunos compañeros míos en la, en la facultad, en un tipo test de 50 preguntas en 30 minutos, hay grupos de WhatsApp donde están funcionando los alumnos a toda pastilla, se están pasando la respuesta y te sacan un 9, pero, pero vamos, antes de que tú digas amén. Entonces, a mí eso, eso no me preocupa tanto, me preocupa más que, que se diseñe una metodología y que se si diseñe un contenido que sea suficientemente transversal como para que la gente aprecie que no merece la pena copiarse, porque es mucho más interesante el aprendizaje. A mí me interesan los alumnos que tienen interés en la asignatura. Me da exactamente igual que, no, que tengan interés o no en aprobar. Yo sé que esto suena como muy absurdo, ¿vale? Eh, eh, plantearlo, pero es que yo no he necesitado hace años eh, realizar exámenes. Los hago porque me obliga a la administración, pero yo no necesito realizar exámenes. El alumno que tiene interés... Eh, pues trabaja y el alumno que no tiene interés no trabaja. No estoy contando aquí, eh, no estoy descubriendo ningún, ningún continente ni ninguna sustancia eh, ignorada. Es el modo en, que, en, en, en el que yo eh, he afrontado, pero venimos afrontando las clases desde hace tiempo. Entonces, los problemas principales creo que van a estar... Obviamente, en el, en el uso de las herramientas por parte del profesorado, que no se sabe manejar, pero que esto tampoco es tan difícil, para entender, ¿no? es que yo no soy ninguna lumbrera, pero es que esto tampoco es tan difícil, pero bueno, será cuestión de eh, aprender a utilizar determinadas herramientas y a darle a determinados botones y a determinadas teclas del ordenador, ¿vale? Eso creo que uno lo hace, pero para eso hay que tener interés. 16 de 190 en la Facultad de Derecho, me parece un número excesivamente bajo. No hay problema porque sé que a primeros de octubre, eh, insisto, con la necesidad, ese número aumentará. pero eso es. Y luego saber qué queremos hacer con las clases. Yo, yo he dado clases de dos horas seguidas en directo. ¿Por qué he dado clases de dos horas seguidas en directo? Porque los alumnos, yo les decía, eh, ¿seguimos o paramos? Y me decían, seguimos. Yo no tenía ningún problema ni en parar ni en seguir. Entonces, se trata de de alguna manera organizar el asunto para que eh, ellos tengan intervención y para que ellos mmm, definan de alguna manera el contenido con nosotros. No, no el contenido exacto, sino el, el modo en que nosotros vamos a plantear eh, la, la ausencia, si vamos a parar, si vamos a hacer en un momento dado un, un determinado debate y tal. El problema de estas herramientas es que vosotros tenéis que estar silenciados mientras yo estoy hablando para que esto no se cuelgue, porque si no... Se nos va a tomar por saco. Que a veces las, eh, las cámaras, todas conectadas, generan un, un cuelgue también de la, de la plataforma. Que, y a mí me preocupa mucho, porque he tenido alumnos en situaciones, y supongo que todos lo habéis tenido, en situaciones personales muy dramáticas. A mí me preocupa muchísimo la brecha digital. Muchísimo. Porque ya no se trata, ya no se trata de que el alumno tenga beca o no tenga beca, que pueda estudiar, y el de menos... No, no. Se trata de que el tipo se le había quedado el equipo en su casa de alquiler en Málaga, y estaba en un pueblo donde, donde, como me decían, internet va aquí a piedras. Entonces, no hay manera de seguirla. Discord, yo me quedé en Discord, ¿por qué? Porque me decían, es que por el móvil, es decir, la, la, la, el seguimiento más allá de la plataforma de la UMA, en esta, en esta herramienta nos permite a muchos seguir conectados. Pues nos quedamos donde vosotros habéis dicho, porque vosotros sois los que tenéis la necesidad. Entonces, creo que se trata un poco de, de, de pensar de verdad, eh, Bolonia, o sea, es, es absurdo, pero vamos a volver a Bolonia, que yo creo que a, a mí personalmente nunca me ha gustado, pero vamos a volver a la idea de Bolonia, es cómo podemos hacer esto de la manera más colaborativa, de la manera más ordenada, más organizada y tendiendo, tendiendo a que los alumnos saquen, eh, tengan algún estímulo para, eh, para aprender y no solo para aprobar. Que es lo que yo, yo el, el sistema de diseño de examen y a través de, de, de la plataforma de AUMA es se puede hacer, es decir, si queremos hacer mm, eh, tipo T, se hacen tipo T, si queremos hacer preguntas con duraciones distintas se hacen tipo T, eh, sin problema. Yo eh, diseñé un, un examen, mi examen ha sido el mismo que si hubiese sido eh, eh, escrito en clase, eh, he utilizado la herramienta Unicheck, todos los apuntes perdón, de mierda que hay acerca de mis clases, eh, los bajé de internet, los mismos que tienen los alumnos, apuntes alum que vendían en Wallapop y todas estas cosas, que yo intenté incluso vender los míos porque los podía vender a más bajo precio y ganarle yo el dinero. Entonces, yo cogí todo ese material, lo metí en la plataforma, lo metí en, en, en la tarea que había creado para el examen, les permitía utilizar eh, los temas que, eh, que les damos, eh, les permitía utilizarlo todo, yo metía esos apuntes, yo metía eh, yo hacía el examen a la vez, yo hacía el examen a la vez y luego le pasaba el, el antiplagio. Y si un tipo o un, un, una tipa me sacaba un, un 70%, que es que ni siquiera sabe resumir una pregunta, pues simplemente tenía un suspenso en la prueba, pero que no me hacía falta, porque es que ya con las prácticas yo me había quitado del medio a la mayor parte de, de la gente. Es decir, se trata de alguna manera de, de repensar eh, todo esto. Y eh, el escenario bimodal tampoco plantea, creo, el, muchos más problemas. En, en Derecho se va a optar por la, las prácticas presenciales, grupos pequeños, eh, y yo las prácticas las he hecho abriendo los debates y abriéndolas entre los micrófonos y tal en, en, en Discord, no había ningún problema, y las clases magistrales se van a hacer eh, online. Es decir, exactamente igual que lo, que lo hacía antes. Quiero decir que tampoco hay que... El, creo que el cambio en, eh, sustantivo no es tan grande, más allá de que haya que aprender a utilizar más o menos eh, un, un ordenador. Pero si los de informática saben aprender y utilizar los ordenadores, ¿por qué no vamos a poder eh, saber hacerlo los lo de derecho, quiero decir que es que eh, al final se trata de, de adaptarse un poco al, a, a los tiempos pero me preocupa más la falta de interés del, del profesorado, eh, alguien ha dicho habrán bombardeado preguntas y tal a mí no me ha bombardeado nadie, me han llamado tres, cuatro personas y ya está pero bombas, bombas, bombas en mi casa no han caído, no ha caído ninguna, ya lo puedo garantizar gracias Muchas gracias Felipe y también por, por explicarlo de esta manera tan amena. Inma era la siguiente, Inma Villagram. Hola María José, hola a todos. Muy buenas tardes. Bueno, yo no me voy a extender mucho porque ya también a la hora que es. Además, ya el hecho de llamarme Villagrán, pues está claro que me va a quedar a mí poco por decir porque habéis, habéis coincidido mucho en situaciones que, que yo también he pasado por ellas. Entre ellas, la que acaba de comentar este compañero, que yo, por ejemplo, participación de, de los propios eh, profesores de Bellas Artes, pues he tenido poca participación. Es decir, que si me han acribillado de preguntas serán dos personas nada más, no muchos más. Entonces, y, y en Bellas Artes yo creo que hay un problema que es un poquito gordo, es ¿eh? bastante gordo más bien. Y resulta que es que en Bellas Artes siempre hemos mantenido un vínculo muy personal, muy individual con, con los alumnos. Nuestra presencia no solamente es como profesor, sino que también somos consejeros, somos orientadores de cada proyecto artístico. De pintura, de escultura, de dibujo, de fotografía. Entonces necesitamos estar presentes siempre con el alumno para orientarle, para trabajar directamente sobre su material o para indicarle. Entonces eso es muy difícil de llevarle en la distancia. Eh, uno de los grandes problemas con lo que nos hemos encontrado con el confinamiento ha sido pues, eso que de pronto todos a sus casas de un día para otro no se pueden llevar los materiales, no se pueden llevar cuadros de dimensiones eh, enormes, no se pueden llevar las pellas de barro que pesan kilos, es decir, de pronto el alumno igual no tiene eh, espacio suficiente para trabajar. Eh, no podemos exigirles que puedan tener una terraza, que puedan tener un dormitorio, una, un estudio de trabajo. Es decir, el alumno de pronto se ha visto muy desprotegido, aunque ha querido, aunque hemos estado atendiéndolos en todo momento, esos proyectos se han quedado muy a media. Se ha pasado más a una naturaleza más teórica que, que práctica. Entonces, hasta que, bueno, ya, eh, por qué decir, aunque tuvieran espacio, tampoco podían salir a comprar materiales. Entonces, eh, ha sido un poco caótico todo lo que es esta, este fin de, de, de curso en este aspecto. Pero bueno, aún así hay que ser positivo, yo soy muy positiva, si la vida te da limones, haz limonadas, como dicen, y bueno, yo lo único que veo que, que aquí en este caso, que me gustaría avisar a mis compañeros sobre todo eso de, de intentar reinventar un poquito lo que es la relación profesores-alumnos, profesores con otros profesores, que hoy un poco más de comunicación, más que nada porque ahora mismo vamos a empezar en modo bimodal, que esto pues puede funcionar bien en Bellas Artes, ahí no hay problema, pero hay mucho riesgo de que podamos volver a confinarnos. Entonces, de prevenir, prevenir mucho con materiales, con hacer proyectos, porque hemos hecho 20.000 adendas, yo no sé cuántas adendas llevo ya, pero que he hecho como 8 o 10, no sé, una barbaridad. Ciro lo sabe, que está aquí también presente, cuántas adendas hemos hecho. Y bueno, pues en esas adendas yo he visto que hay mucho contenido, bueno, sí, si en pues lo haremos 50% en clase, el otro 50 tal, si es eh, totalmente online, pues lo haremos todo virtual. Pero claro, está por otro lado los proyectos artísticos, lo que el alumno tiene que trabajar en clase, ¿cómo se haría? Entonces, eh, me gustaría pues eso, comunicarle a mis compañeros eso, que tomen ese tipo de prevención, de que avisen a los alumnos de que dispongan de materiales en casa por si acaso, de que vayan haciendo pues, pues que, que se... Pongan en lo peor, que se pongan en lo peor y que nos, no nos acomodemos y que también pues que participen también de toda la oportunidad que les puedo ofrecer en, en lo que es ayuda porque yo sé que muchos pues me han preguntado cosas, yo hice un sondeo al principio del, de, de lo que es la mentoría, hice un sondeo también mediante la encuesta para saber cuáles eran los problemas con los que se encontraban, participaron algunos y bueno, yo también, pues esto, eh, lo primero, pues el sistema de evaluación, los exámenes, pues también hice, como no sé quién era, María del Mar, creo, que también, pues, eh, hice pues una, una, un seminario virtual explicando cómo funciona la prueba de conocimiento. A muchos les vino bien, a otros pues no lo vio demasiado útil y tal, porque decían, no, lo mismo de lo que habéis ya comentado muchos. Eh, de pronto, pues, se pueden copiar, que esto cómo se puede controlar, que el alumno no está mirando por el, en otra pantalla el resultado. Que siempre queda esa duda, siempre nos quedará desde luego, pero bueno, que si le damos un tiempo de, de respuesta, le, le hacemos preguntas aleatorias, pues igual no tienen por qué estar no tenemos por qué pensar tan mal. ¿no? Bueno, la cosa es que es lo que había y, y yo creo que ha podido resolverse un poquito con, con este tipo de actividad de, del campus virtual. Eh, ¿Qué más iba a decir? Pues eso, eh, que cuando estemos ahora en el modo bimodal, eh, Artes pues, no va a tener mucho problema, pero sí hay que estar también muy pendiente en caso de que hubiera un alumno con factor de riesgo. Es decir, esta, este alumno, por ejemplo, tendría que estar 100% en casa, no podría asistir a clase. Entonces, también hay que estar, no podemos dejar a gente que se nos caiga por el camino, tenemos que estar atentos a todo y más a los que están en casa y controlando también el trabajo que realizan en casa hasta donde puedan. Entonces eh, tenemos que abrir la mente porque tenemos que cambiar el chip y reinventarnos un poco en toda esta metodología. Y nos estamos acomodando, yo creo que nos hemos acomodado mucho, diciendo, bueno, ya en septiembre ya se verá, ya se verá. Pero hay que, hay que intentar ver la realidad y asumirla y tomar precauciones, sobre todo para todo este tipo de situaciones con las que nos vamos a encontrar. Yo también, por ejemplo, eh, he intentado dar mmm, soluciones, pues, por ejemplo, a la hora de dar clases, eh, también por dentro de la mentoría, de conectar dispositivos externos, conectar una cámara, porque nosotros dibujamos con los alumnos, entonces, de, de crear una cámara, colocarla sobre un trípode y dibujar para que el alumno vea directamente mi mano o una tableta gráfica también sería un recurso. Ya, pues, esto ya, pues, a la altura, no sé, pues, de pintura y tal, pues, ya tendría que intentar buscar un, una solución o en escultura, pues, igual meterse... En proyectos 3D, ya tirar a lo digital, eso sí, desde luego, pero hay que intentar buscar soluciones. Y creo que no debemos eh, relajarnos porque el curso está ahí a la vuelta de la esquina y no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Yo personalmente tengo clases a primero, estos chicos que acaban de salir de un bachillerato artístico, de un instituto, que acaban de terminar también de manera virtual y ahora entran aquí en una carrera totalmente práctica y también virtual, esto va a ser un poco olioso. Lioso y también eso que, que no podemos desatender a estos alumnos y tenemos que estar muy encima de todo y a crear, pues eso, eh, hacer tutorías personalizadas, cara a cara no hacer tutorías de mucho correo electrónico masivo y mucho foro. Yo creo que lo mejor, la mejor relación es cara a cara y ya que no nos podemos ver en 3D eh, en, en vivo, pues por lo menos poder eh, vernos, aunque sea por pantalla, pero que podamos solucionarnos y, y hablemos como personas y no solamente mediante chat, obligarles a que se conecten. Eso desde luego. Y bueno, no sé, también otra cosa que quería aplicar también y, y aconsejo también a todos los profesores que estén aquí que cuando el campus virtual también tiene muchísimas posibilidades, María del Mar ha soltado muchísimos eh, recursos externos al campus, pero también el campus, no sé, hay una zona que parece que es invisible, que son las actividades, porque todo el mundo mete contenido, venga contenido, subo PDF, subo PowerPoint, enlaces a web, todo eso son contenidos, pero la… El botoncito se llama insertar actividades y contenido. ¿Qué son las actividades? Las actividades pues son, eh, pues son eso, encuestas, son eh, seminarios virtuales. El seminario C, que también habéis nombrado, está genial para crear grupo, para controlar la asistencia, para saber si están ahí porque tienen sondeos que pueden levantar la mano y está perfecto este tipo de seminario. Eh, también, ¿qué más tiene? Tiene muchísimas cosas. Tiene también los planificadores de citas individuales para crear tutorías. Tiene también talleres. Es decir, es muy completo el banco virtual, lo que pasa es que nos cegamos a las cuatro cosas que utilizamos y muchos copiamos la asignatura de un curso para otro, cambiamos algunas cosillas y seguimos con lo mismo. Hay que abrir un poquito la mente y yo invito a que todos abráis la mente porque es lo que tenemos, esa es la realidad que nos ha tocado y hay que hacerse un poquito a esta herramienta porque no es un castigo, sino que esto yo creo que nos va a aportar y nos va a sumar mucho a nuestro currículum un docente. Como profesores vamos a mejorar muchísimo. Entonces, pues nada, esto es lo que quería aportar con mi intervención. Muchas gracias a todos y creo que, mira, a la una. Perfecto. más muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Nuria, veo que estás por aquí. Sí, Nuria Rodríguez estaba estoy, por aquí. Estoy, estoy. estoy aquí con vosotros. Sí. Mira, te, eh, Nuria, pues te doy la palabra eh, a la vicerrectora también ya para cerrar para cerrar el evento, si os parece bien. Bueno, pues yo muy rápidamente, para que Yolanda cierre el evento nuevamente, quiero reiterar las gracias, me he tenido que ausentar un ratito porque tenía al mismo tiempo una Junta de Facultad en la que tenía que intervenir. Eh, yo espero que esto sea simplemente el, un primer encuentro eh, de otros muchos que tendrán que venir. Eh, quizá eh, en los siguientes encuentros podríamos pensar... En, en reuniones parciales o reuniones sectoriales por áreas de conocimiento, por facultades o por ramas, porque una de las cosas que ha quedado claro es que bueno pues las distintas titulaciones, los distintos grados, las distintas áreas de conocimiento pues tienen casuística y tienen eh, problemática específica. Eh, y eh, yo espero que esto sea eso la primera fase o la primera piedrecita, el primer granito de arena para uh, una comunidad, una comunidad de, de aprendizaje y una comunidad en la que podamos uh, compartir experiencias con el objetivo último que es mejorar nuestros procesos de enseñanza de aprendizaje y que la Universidad de Málaga no experimente ningún tipo de deterioro sino todo lo contrario, como también se ha dicho que esto sea una, es decir, la crisis como una oportunidad para mejorar y para aprender cosas nuevas y para iniciarnos en determinadas estrategias y metodologías que a lo mejor en otras circunstancias, y en otro escenario por inercia, pues nunca nos hubiésemos atrevido a, a, a probar. Eh, vamos a, bueno, sabéis que esto se ha estado grabando, vamos a ponerlo también a disposición de los otros compañeros, no solamente de la Universidad de Málaga sino de otras universidades para que puedan acceder a los contenidos. María José y yo vamos a redactar un breve documento, un, un breve documento muy, muy, muy resumido y muy básico sobre algunas de las ideas claves eh, que se han lanzado hoy, sobre todo para que nos quede en la memoria y para recordarlo y para tenerlo más o menos sistematizado. Y bueno, yo simplemente... Os deseo que paséis muy bien, muy buen verano, que yo por lo menos necesito que nos um, alejaremos la mente, que pensemos en otras cosas para en septiembre venir con ánimos renovados porque nos espera un curso, yo, yo no quiero decir complicado, pero sí digamos, muy interesante muy interesante de cosas que vamos a tener que ir probando y sobre todo que tenemos un curso también que vamos a estar un poco al albur de las noticias y de cómo vaya evolucionando la situación sociosanitaria en España y por mi parte nada más, muchísimas gracias consultar Facultad Cero yo os animo a que colaboréis y contribuyáis con lo que con vuestra experiencia con vuestras reflexiones y cualquier duda o cualquier comentario cualquier cosa que queréis, pues estoy a vuestra a disposición y por mi parte nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí Muchas gracias Nuria y María José antes de cerrar el, el este, este día eh, Inmaculada Abellido quería intervenir ¿Ah, sí? Inmaculada Es que había pedido la palabra por el chat y yo creo que no nos habíamos dado cuenta No, yo no me he dado cuenta, discúlpame Inmaculada sí. No, no te preocupes Inmaculada estás por ahí, ¿no? Igual es que se ha tenido que ir. Bueno, bueno, sí, si aparece sí, Inmaculada. Eh, disculpa, si aparece, sí pues... está, pero tiene el micrófono desactivado y creo que no se ha dado vale. cuenta. Ah, vale, vale. Bien. Pues ¿inmaculada? mira, si aparece mientras que Inmaculada. Voy a de lo que yo mientras, y si ella quiere decir sí. algo, ahora después la dejamos que, que hable, como es obvio, ¿vale? Bueno, yo simplemente volver a dar las gracias por. Por todas las intervenciones, al final he podido estar, aunque estaba a la vez intentando hacer otras cosas, pero he estado escuchando todo, he tomado, he tomado muchas notas de vuestras preocupaciones, de lo que estáis detectando. Yo creo que si algo queda claro es que, aunque evidentemente somos muy distintos en cada facultad, hay una, una situación, tenemos una forma de trabajar y, no, y podemos afrontar esta situación de una, manera, de una manera muy diferente, pero también tenemos preocupaciones que… Que yo creo que coinciden y a mí, por lo menos, me ha venido muy bien escuchar eh, lo que habéis dicho todo. He estado eh, viendo la, la página a la que ha enlazado la compañera eh, con, con sus presentaciones en, en YouTube. He escuchado a, a, a Felipe con. Con mucha ilusión, porque compañero de departamento y de, y de facultad, y porque me he sentido muy reflejado, aunque yo no, he sido, no sería capaz de entrar en una plataforma de videojuegos, porque no sabía ni que existía. Eh, pero, en fin, de verdad que me gusta que aunque no estemos de acuerdo porque creo que también en el chat sí, Inmaculada Vídeo se está conectando ahora aunque en el chat yo creo que se ha, se ha visto también quizá aún más que en las intervenciones orales, que hay muchas cosas en las, que no, en las que no coincidimos o con las que no estamos de acuerdo o no entendemos las decisiones que se toman en vez de abajo hacia arriba como yo decía antes, pues de arriba hacia abajo en fin, yo entiendo que todo es complejo y que a veces, a veces cuesta entender decisiones que se toman, que a veces no sabemos explicarlas o que eh, en muchas otras ocasiones pues nos vemos todos también eh, sobrepasados por la situación por una situación que como decía al principio ha sido muy complicada para para todo y para quienes están en gestión evidentemente también para los decanos organizar organizar ahora esa docencia que se nos avecina para el próximo curso para los directores de departamento va a ser también muy difícil yo he sido, soy profesora y he tenido que impartir mis clases también en el segundo, en el segundo y me ha costado trabajo, pero si yo tuviera que organizar como directora de departamento vamos a tener que hacer 20 años, probablemente estaría mal me parece inmaculada, perdona que tú te has conectado dos veces inmaculada sí. ¿Sí? sí no sé si yo te puedo silenciar, es que hay un ruido que yo creo que es porque tú te has conectado con el teléfono a lo mejor también María José, ¿tú puedes silenciar? Eh, sí, voy la a silenciar a todos los que la... estén hablando. ¿Bien? Ahora. Ahora, ahora que vale, lo... vale. Bueno. Perdona, Inmaculada. Eh, bueno, eso, os decía que, que yo no, no quisiera estar ahí mismo en la situación de, de los decanos y directores de departamento que tienen que organizar, sobre todo, los espacios, la incertidumbre, que la, la incertidumbre la tenemos todos, pero estar en el día a día de… ...de la organización de un curso tan extraño como el que hemos tenido y probablemente como el que vamos a tener también el curso que viene, no es fácil. Yo mmm, agradezco mucho las críticas, la crítica es muy sana, pero también a veces echa uno en falta un poquito de, de comprensión cuando, bueno, cuando, como os podéis imaginar, trabajamos todos con medios muy, muy limitados. Y repito, y los directores de departamento y los decanos en esta situación mmm, especialmente. Eh, así que, bueno, agradecer la disposición con la que eh, habéis participado en la convocatoria de mentores, con la que habéis estado aquí esta mañana. Yo, eh, cuando dije que os iba a hacer una foto, puse parece 62 personas conectadas un 22 de julio a las 11 de la mañana. Pues yo creo que tiene todavía más mérito que eh, dos horas después haya conectadas 60 personas. ¿vale? Eso significa que lo que habéis hecho hoy realmente ha tenido ha tenido interés. Yo estoy segura de que esto a Nuria eh, y a mí nos viene especialmente bien para darnos cuenta de que esta iniciativa merece la pena y de que tenemos que seguir eh, bueno, organizando foros en los que podamos hablar unos con otros, que a veces yo creo que eso también nos falta y entender qué es lo que ocurre en otros sitios. No tiene nada que ver la situación de… perdona, la compañera de Bellas Artes que llamas… Inmaculada, no. Perdona, bueno, exactamente, eh, Inmaculada. Da igual. Inmaculada. Inmaculada. Inmaculada. Eh, es que el caso de Bellas Artes es uno de los que hemos debatido muchas veces y, y, y entiendo perfectamente cuál es vuestra situación y que los alumnos tuvieron que salir de, de las aulas, dejarse allí todo su material, y, y no tiene nada que ver un alumno que se encuentra en esas circunstancias con uno del doble grado derecho ADE, como los que tenía yo, que necesita un poco más que a una profesora contándoles cosas y tienen en, a un clic de pantalla, como yo le he insistido muchas veces a los míos, pues tienen bases de datos, tienen toda la normativa, pueden buscar buscar jurisprudencia. Tiene también esos inconvenientes, pero la situación evidentemente no es la misma, ni se puede afrontar de la misma manera. O los alumnos de medicina, que no hace falta que os explique, o los de laboratorios de, laboratorio de ciencias, los de arquitectura, ¿sí? los que necesitan determinado instrumental y no tenemos instrumental ilimitado ahora para mm, compartir, eh, por eso, repito, me gustaría que, que entendierais que, que a veces cuando se toman decisiones se toman intentando llegar a todo el mundo y, y a veces hay cuestiones que no se entienden, pero, pero es que somos muy distintos y a la vez muy, muy parecidos. Muchísimas gracias y vamos, va a acabar inmaculada, que era quien quería intervenir ahora que ya ha conseguido conectarse, porque no me quiero quedar sin, sin escucharla y, por lo demás, yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, sugerencias, cuestiones que penséis que se nos están quedando olvidadas, que bueno, podremos hacer algo no podremos hacerlo, pero por lo menos mm, os aseguro que lo que lo intentaremos. Inmaculada. Yo siento terminar porque no era mi Nada. intención, ningún concepto. Eh, agradezco y de parte de la Facultad de Medicina aquí hay dos profesores más también conectados, agradecemos esta iniciativa y eh, también agradecemos la labor de los, de los laboratorios tecnológicos y de vuestro vicerrectorado porque en todo momento nos habéis apoyado yo creo que todos tenemos la suerte de que hay muchos profesores en la UMA enamorados de la docencia y que lo que queremos todos es que todo funcione en COVID y sin COVID entonces lo que yo voy a primar o había comentado ya, otras o iba a comentar otras cosas pero la mando son peticiones, que no son peticiones para el tiempo de COVID, que yo creo que son peticiones que nos van a servir para tiempos de COVID y para el futuro entonces eh, potenciar y dar más capacidad a la plataforma Moodle, pues sería un hecho interesante. y En relación con la plataforma Moodle, estamos ahora interaccionando y haciendo trabajo cooperativo con otras universidades a través de redes de docencia que tenemos montadas, aparte de esta que se monta ahora el de grupo de docencia que hay montado. Entonces, la conectividad y el trabajo cooperativo entre diferentes universidades se hace mucho más fácil si la plataforma Moodle es la misma para todos. Nosotros estamos trabajando ahora mismo con una plataforma Moodle que es dos o tres versiones previas a las plataformas Moodle con las que están trabajando en otras universidades. Y por ejemplo, el apartado de actividades que ha sido aquí comentado anteriormente está mucho más desarrollado en esta nueva plataforma. Eso sería una inversión de futuro. La mayor potencialidad de la plataforma Moodle y la actualización de la plataforma Moodle. El acceso a las plataformas. De simulación y de imagen no solamente es para ciencia, para ciencia de la salud o para medicina, hay plataformas de simulación que son eficaces para otros tipos de, de, de, de enseñanza. Entonces, sería también deseable facilitar el acceso a esas plataformas de simulación por parte de la, de la plataforma Moodle. Quiere decir que estas plataformas de simulación pudieran utilizarse dentro de Moodle. Y eh, en relación directamente ya con medicina, pero que también podría afectar a psicología y también podría afectar a ciencia de la salud, para nosotros es vital hacer las prácticas clínicas y ya la Junta de Andalucía nos ha enviado un comunicado en relación con el que los alumnos no pueden estar bajo ningún concepto cercano a ninguna ubicación que tenga que ver con COVID. Entonces, si nosotros no podemos meter a los alumnos en las consultas, sí que podemos acercar las consultas virtualmente en docencia de práctica síncrona a los alumnos. ¿Cómo? Proporcionando, por ejemplo, eh, portátiles en préstamo que pudieran ser utilizados por esos profesionales que están trabajando en su labor asistencial, con el previo consentimiento del paciente, por supuesto. Nosotros estamos habituados a trabajar con el consentimiento del paciente para cualquier cosa, y a lo mejor el alumno no puede entrar en la consulta, pero virtualmente sí que puede estar toda una mañana en esa consulta. Entonces, el préstamo de los portátiles no tendría problema, pero la pregunta del millón, y esto sí que sería una petición, ¿sería posible eh, colocar una parte del servidor UMA, al menos en los grandes hospitales? Porque el problema de los hospitales es que habitualmente tienen su sistema informático capado. Entonces, no es posible acceder a todos sitios a través de los ordenadores de los hospitales, pero si se pudiera colocar, alguna extensión del servidor UMA en el Virgen de la Victoria sería muy fácil porque está al lado de la Facultad de Medicina. En el regional ya sería más complicado, pero eso sería una magnífica opción para al menos tres facultades, Psicología, ciencias de la Salud y nosotros. Una forma de meter a los alumnos dentro del hospital cuando presencialmente no pueden estar. Y en relación con los exámenes, sí sería una forma bastante eh, práctica de ayudarnos en lo que es la corrección sobre todo del examen, que eh, se pudiera facilitar de alguna manera la recorrección. Cuando hay una pregunta que es protestada, reclamada por los alumnos, hay que recorregir el examen manualmente. Entonces, establecer algún tipo de herramienta que nos permitiera recorregir en condiciones de total fiabilidad un examen, pues sería bastante útil. Y hay una opción que no la tiene la plataforma Moodle, el cuestionario de la plataforma Moodle, que es una vez que se ha recorregido el examen, Guardar diferentes versiones, quiere es decir, va a guardar la versión original que contestó inicialmente el alumno y que si reclama va a ser la que querrá ver, y guardar versiones posteriores con el proceso de recorrección. Eso ahora mismo no está en, en la plataforma eh, Moodle activado. Y activar, si es posible, un sistema de copias que nos permita ver a los alumnos. Yo sé que la UMA lo que ha recomendado es que no se filmaran a los alumnos, en otras universidades eso se ha hecho. Otras universidades tienen Protoring, por ejemplo, en nuestro caso parecía que no era factible usarlo porque iba a ser todo eh, tremendamente provisional, pero ya estamos viendo todo que realmente esto ha sido provisional con motivo de la pandemia, pero que la virtualidad ha venido para quedarse en muchos aspectos y estamos todos trabajando porque se extienda y se utilice todavía más. Entonces tener sistemas que nos garanticen que el alumno desarrolla su proceso de evaluación de forma segura y fiable, pues también sería ideal. Y muchísimas gracias y siento haber tomado la palabra ahora y, por supuesto, la palabra la tiene. <risa> gracias. No, para nada, para nada. Bueno, yo sobre el tema de la herramienta de Proctoring no, no me quiero detener mucho, aquí se analizó el tema y, la, y el problema no es que fuera algo provisional, sino que entendimos que planteaba muchas dudas, dudas jurídicas y se optó por no por no utilizarlo. Y luego, bueno, yo yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha expuesto Felipe sobre la evaluación, pero entiendo también que yo hablo desde un, desde una docencia muy similar en parte a la que él puede impartir, que no tiene nada que ver con, con la vuestra, probablemente. Lo que sí si me apunto Inmaculada es el tema de, de la plataforma Moodle. La plataforma Moodle el año, el año que viene, no, perdón, me parece que es en septiembre o en octubre. Se, se cambia también la nuestra y se incorpora una, una versión más moderna. Yo ya no sé si es más moderna que la última que tenga eh, la Universidad Andaluza de la que tú me estés hablando o no lo es. Eh, ahora habréis visto que he tenido una llamada telefónica y era precisamente el vicerrector de Transición Digital, Javier López. Tengo que hablar con él y, y he aprovechado para preguntarle. Me ha dicho que él lo que no sabe es qué versión exacta utilizan los demás, pero que, que se incorpora una, la versión más, más nueva de plataforma Moodle a, a Campus Virtual a partir del curso que viene. Y como ahora voy a hablar con él, le comentaré lo del servidor en el, Virgen de, en el Virgen de la Victoria. Es verdad que la problemática vuestra con las prácticas de los alumnos, ya si las demás son complicadas, la vuestra es como para... Para salir corriendo, pero evidentemente hay que hay que resolverlo. Yo no sé si lo que tú planteas se puede hacer o no se puede hacer. Lo que sí puedo es hablarlo con él y si hay alguna posibilidad de solución por ahí, pues que podáis que podáis hablar con, con Javier, comentárselo y solucionarlo, ¿vale? Y ya está. Por lo demás, ya nos habíamos despedido, perdonad, pero hemos hablado inmaculada, ahora le estoy contestando, contestando a ella. En todo caso, seguiremos... Seguimos trabajando nosotros y, y vosotros, estoy segura de que de que también, pero vamos a intentar todos descansar un poco en agosto, que yo creo que, que lo necesitamos de verdad este año, ¿vale? Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, no, yo me voy a desconectar porque tengo que hablar con él, vosotros si os queréis quedar y aprovechar para tomaros un café virtual, hacéis lo que os parezca más, más oportuno. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Bueno, Nuria, yo creo que dadas las horas podemos dar por concluido este evento, que además ya sabéis que eh, la vicerrectora se ha comprometido a emplazarnos, y Nuria también, ¿sí? a más encuentros, eso sí, ya después del verano, para que mm, podamos descansar. Muchísimas gracias a todos por gracias. vuestro interés, por vuestras intervenciones, y bueno, pues nos vemos, nos vemos a la vuelta. Nuria, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a vosotros y eso que descanséis porque en ese no es para una vuelta, como digo yo, interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. adiós. Hasta luego. adiós. Hasta luego. adiós.